Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, gracias a toda la gente que se comienza a unir a esta transmisión. en Facebook, en YouTube, en YouNow, sean bienvenidos. Gracias por estar aquí una noche más en esto que es el podcast Oxlack. Para la gente que vaya a ver esta transmisión, en la repetición y que esto ya sea un video, pues les doy la bienvenida. Ojalá puedan acompañarnos durante una transmisión en vivo en alguno de los momentos. Eh, se ponen buenísimas porque en los comentarios también es una historia aparte. Es un lugar donde nos la pasamos muy bien, muy bien cuando son los en vivos. Así que gracias a todos y cada uno por estar aquí, espero disfruten esta transmisión que será una entrevista a una persona bastante interesante, ella dice ser wicca y vamos a conocer qué es el mundo de los wiccas o de las wiccas, vamos a conocer más sobre la magia, sobre la brujería, sobre las brujas y mucha información con respecto a este tema. Dos, uh, tengo tres anuncios que hacer el día de hoy. Eh, creo que dos, dos anuncios nada más tengo el día de hoy, sí. El primero es que... El primero es que como ayer recibí una regañada por parte de uno de ustedes para que sea serio y que el programa sea profesional pues entonces, hoy y siempre seré serio nuevamente. Ya no habrá chismes sobre Melisa, ya no habrá groserías, ya no habrá burlas. Me dirigiré a ustedes con todo el debido respeto y con todo el debido respeto también a este programa porque eh, voy a poner... En marcha lo que dijo nuestro amigo la noche de ayer, que debo de ser profesional y que esto debe de ser un santuario del conocimiento y de lo profesional. Así que ya no voy a aceptar ninguna grosería, ninguna burla. Todo esto será como el ejército y hablaré lento Seguro, con orden, profesional para todos ustedes. Así como lo hacen comúnmente los políticos, porque esto, esto será completamente profesional. Así que están avisados. Desde hoy en adelante, cero chismes. Cero burlas y tendremos un programa original, profesional, será el mejor de todos. Bienvenidos sean, buenas noches. Vamos a presentar a nuestra invitada de esta noche, que ella viene del submundo, del mundo de las brujas. Del mundo de la magia, del mundo de lo extra normal. Dijimos que cero burlas, comportémonos. Entonces, vamos a presentar a Luna Wicca esta noche. Buenas noches, Luna Wicca. Bienvenida a nuestra transmisión. Qué gusto tenerte acá. Y eh, qué bueno que de pronto que estés en los comentarios y ya des el salto a la pantalla, te atrevas a poder platicar con nosotros, a expresar todo lo que puedas decirnos y también sobre tu conocimiento. Bienvenida a Luna Wicca, ¿cómo te sientes? Hola, buenas noches, bien, gracias, todo bien aquí. Perfecto, se escucha bien, se ve bien, así que podemos iniciar esta transmisión. Y vamos a iniciar desde el principio Luna Wicca. Uh -huh. Eh, mencionabas el día de antier me parece que hiciste la llamada que tú venías de una familia de brujas, cuéntanos sobre eso pues sí eh, a pesar de que mi familia es tradicionalmente católica eh, cuando fui con un chamán para descubrir mi sendero para saber qué iba yo a hacer con mi vida eh, espiritualmente hablando eh, me hizo, eh, él hizo una conexión con el pasado y descubrió que mi bisabuela y mi abuela habían sido brujas, no wicca como yo, pero brujas, porque la wicca pues fue mucho después, pero sí fueron brujas ellas porque tenían ciertos poderes, ciertas habilidades y eran descritas como brujas. Después cuando pregunté en mi familia me dijeron, oh no, pues sí, sí, cierto, así eran. Entonces, tenían, por ejemplo, eh, mi bisabuela, el poder de la quinesis, movía cosas y mi, esa era mi bisabuela. Y mi abuela eh, tenía el poder de una gran concentración y casi que podía adivinar tus pensamientos. Ok, mm -hmm. eh, esta parte de llamarlas brujas, ¿es porque tenían un don o porque se hicieron brujas? No, tenían un don. Ya o sea, curiosamente las mujeres de mi familia eh, nacemos con, con dones diferentes, ¿no? Fue muy ¿Con curioso dones, que... con dones diferentes. Ajá. Con espacio dones. Ah. Sí, sí, sí. Ah, okay. <risa> sí, bueno, los otros son aparte porque si sí, predicamos el sexo seguro también, pero no. Oh, okay. Okay. Oh, te dijimos que no burlas, Oxlack. Sí, se... perdóname, perdóname. Sí. Se me fue, se me fue ese chistoritito. Este, sigamos, Luna Wicca. Entonces, este fue muy curioso porque casi siempre, eh, bueno, el 90% de las veces, estos dones se heredan a las mujeres de la familia, por decir ¿no? También ha habido este, varones, por ejemplo, tengo yo primos que también han sido este eh, como brujos pero básicamente es este, a las mujeres. Entonces, por ejemplo, mi bisabuela le heredó los poderes a mi abuela y mi abuela a mi mamá, pero mi mamá cuando le tocó recibir los poderes no los aceptó, no los quiso. Mi mamá le da pánico todo esto de, del ocultismo y el paganismo y todo eso. No. Entonces los poderes se dividieron entre mi hermana y yo. Entonces mi hermana se quedó con los poderes de adivinación y yo con los de energía. Ok. ¿De qué, ¿De qué parte de México eres? Eh, de la Ciudad de México. ¿Y tu familia de qué parte, de qué regiones eran? De la Ciudad de México, pero mi bisabuela venía de, de Veracruz. Entonces, digamos que tenía una tradición de chamanismo. Sí, exactamente. Eh, ¿Ella, tu, tu bisabuela, pertenecía a una, una etnia indígena? Eh, no, bueno, no sé, todavía no, no sé de eso, porque, por ejemplo, vivió en, o sea, nació en Veracruz, vivía en Veracruz, pero luego se fue a Estados Unidos a vivir un rato y después se regresó al norte del país y después ya se vinieron a la Ciudad de México. Muy Entonces, bien. como la historia está muy confusa ahí. Sí, muy bien. ¿Por qué tuviste la intención de ir con un chamán y descubrir esto de tu pasado? ¿qué fue lo que te movió? ¿Qué estabas en qué momento de tu vida para que fueras con un chamán? Pues justamente estaba yo en la adolescencia, ya sabemos que es una época muy difícil y empezaron a ocurrir muchos eventos en mi vida. No sé si te acuerdas que en un WhatsApp te comenté que mi abuela me mandó un mensaje de que todo me iba a suceder en periodos de tres. Fui yo. <risa> Entonces, este... Eh, eso me ocurrió y me empezaron a ocurrir cosas muy raras como que si me enojaba, por ejemplo, descomponía las televisiones, cosas así muy raras. Entonces mi mamá tuvo este, a bien recomendarme ir con este chamán porque aunque a ella no le gustan estas cosas, sí apoya todo lo que, lo que nosotros deseemos ser o, o, o desarrollar en nuestra vida. Entonces este, ella me recomendó con este chamán y fui a verlo porque quería saber primero qué estaba pasando, por qué me ocurrían estas cosas. Ya antes había tenido experiencias parecidas, pero eran como que la, los menos, ¿no? Pero se intensificaron en mi adolescencia. Entonces, al verlo, me dijo este descubrimiento de, de mi bisabuela y mi abuela. Entonces me dijo, tú tienes eh, poderes muy grandes, puedes desarrollarlos siguiendo otro sendero espiritual. Pero tú decides, o sea, si quieres quedarte en lo católico, que es lo que te enseñaron, pues no hay problema. Pero eh, si quieres desarrollar más esos poderes, puedes acercarte a algún otro sendero. Y él me recomendó como primera, de primera instancia meditar. Meditar para tranquilizarme, para calmar mis ansias, ¿no? Y, este, y así poder ir descubriendo qué poderes tenía y cómo aplicarlos. En ese sentido fue cuando me dijo, este, puedes optar por un sendero pagano, tú puedes elegir, estudias mucho, lees mucho, pero puedes desarrollar mejor tus poderes. Entonces yo investigando, pues me, me decidí por el sendero de la Wicca. Ok, ahora vamos con lo del de sendero de la Wicca. Que, que Había preguntas aquí, mencionaban que si alguien que no tiene esa herencia que tú tuviste también puede desarrollar eh, ¿Ciertos dones, ciertos poderes, ciertas habilidades? Sí, sí, es, es más difícil, es eh, como que hay más obstáculos, digamos, y es más difícil, pero de que se puede, se puede, sí. Ok, sí, sí cualquier persona se puede. Eh, mencionó también este Evelyn, que cómo eh, tú decidiste ir con ese chamán, cómo diferenciaste que ese chamán si fuera una persona... Eh, que fuera de verdad un chamán y no un charlatán. Porque eso eran conocido de la familia de mi mamá. Eh, se conocieron, mi mamá estudió filosofía, tiene una maestría en Humanidades y es este, licenciada en, en Derechos Humanos también. Y tiene un doctorado en Educación. Entonces conoce a mucha gente. Y entonces también ella identifica quién está con ella. Quien es sincero y quien no. Tiene esa facilidad de identificar a la gente. Entonces, esta persona la conocía desde hace mucho tiempo. De, de hecho, este chamán casó a mi hermana con, uh -huh. con mi cuñado en una ceremonia pagana. Fue muy bonita. ¿Una ceremonia pagana de, ¿de qué estilo? ¿Como prehispánica? No, como con los elementos. Ah, como... La como como y... entonces. Ajá. Ok. Yo, pregunta mía... De mí. Eh, cuando te enojabas, hacías que volaran cosas o estallaran cosas como Matilda, yo lo vi en Matilda. No, no, no lo, no está, sino por ejemplo, la televis, las televisiones, por ejemplo, si estaba yo en un cuarto con la televisión encendida, o se apagaba, o se le iba la señal y ya sabes, se veían las rayitas así. O, por ejemplo, este, las, los electrodomésticos, sobre todo, dejaban de funcionar. No, no estallaba nada, no, no llegaba yo a tanto. Ya como que te robabas la energía o la Ajá. señal. Ajá. Ok, fue por eso que decidiste ir con el chamán. El chamán te dice que tus, eh, tus abuelas habían sido brujas y entonces te invitó a que pudieras seguir un camino y tú seguiste el camino de las wiccas. ¿Qué diferencia hay entre la wicca y la bruja? La bruja no necesariamente observa, por ejemplo, no cree necesariamente en el karma. Ellos, ellas este, tienen una libertad de aplicar los hechizos, de darles la intención que, que requieran. Nosotras, eh, en la Wicca, bueno, nosotros, porque también hay brujos Wicca, nosotros en la Wicca, como decían, me fijé en la transmisión eh, que, que fue antier, que no se puede pero es que tenemos que tener mucho cuidado en no manejar la voluntad de los demás, por ejemplo, como te explicaba, no hacer daño a nadie, por ejemplo, para no recibir karma negativo. Esta es la diferencia. Las brujas, brujas, no se fijan en, en la regla de tres, que es el, el karma que se te devuelve tres veces tres, hay muchas cosas, muchas diferencias, por ejemplo, las brujas brujas eh, son las que ven en los cerros, ven en, en, en esas transmisiones de, de que encuentran brujas, que hacen rituales diarios y a cada rato y, y no. Los huícanos, o sea, somos más reservados con nuestros rituales, no los estamos exponiendo, no salimos a espantar gente, ni mucho menos nos consideramos gentes comunes y corrientes, pero que interiorizamos un camino espiritual enfocado a la naturaleza. Ok. Eh, ¿Cómo fue que te juntaste con los Wiccas? ¿Cómo fue tu primer, tu primer encuentro? ¿Sabías antes que eran los Wiccas? ¿Cómo fue que descubriste ese mundo de los Wiccas? Pues te digo que investigando en, en internet diferentes eh, formas de ser pagano, eh, hay diferentes tipos de brujas, las brujas verdes, las brujas del agua, las brujas cocina, las brujas, hay mucho tipo de brujas. Cuando te es... refieres a brujas verdes, ¿a qué te refieres? ¿Qué, ¿Qué tiene la bruja verde, por ejemplo? Son brujas que más están enfocadas a, a la naturaleza, pero se enfocan solo en eso. Es decir, no hacen otra cosa más que rituales con plantas, no hacen otra cosa más que sanaciones a través de plantas. Esas son las brujas verdes. O Diferente... sea, que se vistan de verde. No, okay. no, no, diferentes de las brujas de cocina que las brujas de cocina toman diferentes elementos diferentes, por ejemplo, ya agregan especias, ya agregan cosas así para, para, para, son como las de las películas que cocinan un pastel para que todo el mundo se vuelva loco, cosas así, esas son las brujas de cocina, por ejemplo. Ok, tú investigaste y encontraste las wikis. Uh -huh. Y me gustó mucho, me gustó el pensamiento de, de, de la brujería Wicca, específicamente este, la Wicca Celta, que es la, en la que yo la que yo practico la Wicca Celta porque hay diferentes ramas de la Wicca. Ok, eso en, viste en internet, y cómo es que te juntaste a un grupo de personas Wiccas, cómo los buscaste, cómo fue tu encuentro con estas personas. No, yo no pertenezco a ningún coven, coven o aquelarre, hay como esta malinterpretación que una aquelarre es la celebración de un ritual, no, el aquelarre es una reunión de brujas que en inglés se llama coven, ya más gente aún en español le dice coven porque se malinterpreta la, la palabra aquelarre, yo no pertenezco a ningún aquelarre, yo no pertenezco a ningún coven, yo soy una bruja solitaria como se les dice, Ecléctica y solitaria, porque no me apego específicamente a, a ninguna tradición en particular de la wicca Wicca celta por los rituales que maneja Pero en sí, si no practico un ritual en una fecha específica, tampoco pasa nada Ok, ¿qué es ecléctica? Ecléctica quiere decir que tomamos de las otras brujas que no son wicca Elementos para realizar nuestros hechizos o nuestros rituales por ejemplo, yo me apego mucho a las brujas de agua. A las brujas de agua, ¿qué hacen las brujas de agua? Las brujas de agua encuentran en el, eleme en el elemento agua, este, en cualquiera de sus formas, eh, un conducto para, para transformar la energía. Cuando tú encontraste esto de las wiccas y empezaste a leer, te, eh, te gustó cierta parte de la Wicca de Celta. ¿Cuántos años tenías? Tenía yo como... Híjole, en ese entonces tenía yo como 16, 17 años más o menos. Pero todavía me daba mucha pena decir que era bruja. Ok, ¿y actualmente cuántos años tienes? Um, el 5 de marzo acabo de cumplir 50. Entonces estamos hablando de cuántos años de Wicca. Exacto, muchos. No los cuento, pero sí son muchos. Muchos, pero entonces cuando tú tenías 16 años... ¿Buscaste en internet? ¿Cómo hiciste eso? Eh, pues ya ves. Es que hacen decir, bueno, yo Busqué libros, esto. busqué libros, busqué libros más que nada. Por eso, porque no había tanto internet en ese entonces, pues no tenía yo cómo investigar, este, busqué Facebook, no, pues otra cosa, pues no. Entonces, más bien busqué libros. Este, ...te inclinaste por la wicca... Senta, dices que hay... ...diferentes tipos de wiccas... ...¿puedes decir algunas otro tipo de wiccas? Eh, sí, por ejemplo... ...la Gardneriana... ...que es este... ...la wicca más tradicional... ...porque fue este señor Gardner... ...el que... ...el que, dicen que... ...dice... ...o él dijo que descubrió... ...una religión pagana antigua... ...pero no es cierto, la inventó... ...se la sacó de la manga... Y fue tomando diferentes, este, como puntos de diferentes religiones antiguas paganas para armar su, su, su, este, su religión nueva. Por eso es una religión neopagana, no existía en el pasado. Hasta 1950 y algo se dio a conocer al mundo esta religión, mediados del, del siglo XX. Pero esa fue? es la, la más tradicional eh, rama de la Wicca, la Gardneriana. O sea, Hay es, otra que es la Alejandrina, que es semejante, pero fue creada por alexanders entonces le, le transformó, le puso cosas menos rígidas, digamos, es más flexible. Está, por ejemplo, la, la Wicca Diánica, que es este... nosotros, por ejemplo, en la Wicca celta y en las demás ramas de la Wicca, casi en todas, creemos en un dios y una diosa es este dual es lo, men, lo masculino y lo femenino. Pero la diánica, por ejemplo, es enteramente monoteísta, feminista, solo creen en una diosa, no creen en el dios. Por ejemplo, en el Seax Wicca, eh, se van más a las tradiciones sajonas, no nada más los celtas, sino todas las tradiciones paganas este, sajonas. Está la Fairy por ejemplo, la Faer y Wicca creen un mundo más etéreo como las hadas, los duendes, todas esas cosas. Hay más, pero ahorita no me acuerdo de otras. Qué, qué interesante, no sabía que tuviera tantas ramas la Wicca, que todas se desprenden de la Garderiana que mencionas, porque esa fue uh -huh. la eh, religión neopagana. Que, la que primera. Nace, la primera, y de ahí se van ramificando. Uh -huh. eh, eh, tú, tú, tu, tu, tu parte es diferente porque es celta estás hablando de que también creen en un dios dual, es decir, en un dios que es hombre-mujer o en un dios que es, es un hombre y una mujer. No. Es un dios y aparte es una diosa. Ah, eh, un dios y una diosa. ¿Cómo? ¿Cuáles nombres tienen? El dios es el dios ha estado, que es Kernunos, se escribe Cernunos con C de casa. Cernunos. Pero se pronuncia Kernunos. Es el dios astado. Ah. Y eh, una diosa que puedes elegir de cualquier cualquier panteón de los dioses antiguos, romanos o griegos, así. Yo, por ejemplo, tengo a mi dios Astado, Kernunos. ¿Astarot? No, Kernunos. Ok, pero dijiste sí. algo así como Astarot, ¿no? No, del panteón griego, panteón romano. Ok. Mi, ah, mi dios Astado, dije. Mi ah, dios Astado. ah, ¿qué es Astado? Mi dios Astado. Quernunos y mi diosa es Hecate, que es la diosa de las brujas. Ok, eso es del panteón romano. Ajá. Del panteón romano. ¿Cada quien elige a su dios y su diosa en esta pues, eh, variante de Celta? No, el dios siempre va a ser Quernunos, porque nada más existe un dios Quernunos. Bueno, para la Huica Celta, hay otra, por ejemplo, las Huicas eh, Diánicas no, la diánica no, porque es sola pero por ejemplo la saex -Wicca, que es la que se basa en las trad tradiciones sajonas, eso sí pueden elegir cualquier otro dios, la mayoría se va por ejemplo con Odín, que es el dios de los, de los vikingos Cuando te refieres a que hay una diosa y un dios eh, ¿se le hace algún tipo de oración? ¿de ritual? ¿se encomiendan a ellos? ¿o para qué es el dios y la diosa? Si sí, el dios y la diosa están en, en tu apoyo, puedes acudir a ellos, puedes invocarlos para manejar tus diferentes o rituales o hechizos. Yo no los invoco porque he estado estudiando mucho, o sea, yo no soy una persona que se conforma. ah, ya soy Wicca y yo soy muy feliz en la Wicca y no me muevan de aquí. Eh, yo siempre investigo más porque no me conformo con saber, o sea, tengo poderes, pero ¿por qué mi mente crea esto? ¿Por qué yo tengo esa facilidad para hacer este tipo de hechizos? ¿Por qué yo puedo manejar energía? ¿Cómo se maneja? Entonces, he descubierto, por ejemplo, cómo son las vibraciones del cerebro, las vibraciones de los números, las vibraciones de los colores. O sea, que todo es energía. Tú sabes, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y, y me he dado cuenta que los hechizos se cuando utilizas un color específico, cuando utilizas una esencia específica, un olor específico, le das la intención con un número específico, la vas moldeando porque le vas imprimiendo diferentes eh, vibraciones. Ok, vamos a, a más adelantito, vamos a hablar precisamente de eso porque suena súper interesante lo que nos estás comentando. Brie Power dice, Ecate o Ecate o Ecate es una bruja, lo aprendí en los caballeros del zodiaco que le dice a Atena, ¿cómo llegar al templo de la luna? Ajá, ajá, Hécate, nada más que se escribe con H. Ah, se eh, escribe con H. En, en español es con C y en inglés es con K, pero se escribe con H. Hécate, sí, fue una bruja, una bruja muy poderosa y por eso se convirtió en la diosa de las brujas. Es la madre y la reina de las brujas. Porque fue una, en su, en su época, bueno, ¿no? En, según el mito y la leyenda, fue una una bruja mucho, muy poderosa que manejaba tanto lo de arriba y lo de abajo. Entonces podía manejar, eh, digamos, las vibras positivas como las vibras negativas, lo que digamos, lo que es del cielo y lo que es del infierno, todas esas cosas. Muy bien. Mira, aquí el, Ana Elena yo creo que está un poco confundida porque dice, ¿cómo sabes cuando eres una wicca? Eh, en realidad ahí es que tú lo escoges, ¿no? tú, tú eliges, ¿no? Sí, no todo que... el tiempo es tu elección, todo el tiempo es tu elección. Yo no supe que era una wicca, yo elegí ese sendero espiritual eh, porque me gustó cómo, cómo manejaba, eh, específicamente tengo la rama de la wicca celta por el manejo de la energía eh, en la naturaleza y específicamente las brujas de agua que tengo, que por eso soy ecléctica, porque me siento más a gusto en el elemento agua. Dice eh, que... La marca de una estrella en la mano significa que tienes poderes que nos has descubierto o sea dicen que los que tienen una estrella en la mano en la palma de la mano este, tienen la facilidad de, de manejar la energía a eso se le llama ser brujo o bruja quienes manejan la energía para hacer hechizos ok ok eh, esta religión neopagana de Gardner ¿en dónde, dónde inició? ¿dónde se creó esta religión wicca? en Inglaterra en Inglaterra te digo que a mediados de, de, del siglo XX, fue como 1950 y algo que se dio a conocer este en, en al público, ¿no? Gardner dijo, ya, este vamos a dar a conocer al mundo mi, mi descubrimiento de la religión que descubrí, pero cuál se la inventó, ¿no? La verdad, la inventó, te digo, tomando elementos de diferentes... Eh, tradiciones paganas que él descubrió, o sea, que las brujas hacían ritos para esto, que las brujas hacían ritos para aquello. Entonces, él le dio forma, la transformó y creó esta, esta religión. Mira, New Sigma dice, ¿existe alguna literatura básica wicca? Es decir, como el, el libro en el que puedes iniciar si quieres pertenecer a los wiccas. Pues hay, mucho, hay mucha literatura wicca, hay este, un libro que se llama Wicca para principiantes. Eh, bueno, hay muchos libros que se llaman Wicca para principiantes, cualquiera es bueno. Yo no me voy por ningún autor, yo digo, muchas, mucha gente wicca ahora que estoy ya en internet, en Facebook y cosas así, eh, que me adhiero, entre comillas, a grupos de wicca o a páginas wicca, eh, me di cuenta que dice no ese libro está mal no este libro está bien no digo no más bien se trata de, de descubrir qué te late y qué no te late ahora sí que como quien dice qué te vibra y qué no te vibra entonces eh, hay muchos libros que son únicas para principiantes y este y pueden leerlos y la información viene muy completa muy digerible digamos ¿Cómo no no, las Wiccas no tipos? hacemos sacrificio, no, no, no, está prohibidísimo, no, no hacemos sacrificios, no, para Ningú, nada. ¿Ninguna rama de las Wiccas hace sacrificios de ningún tipo? No, no, ninguna, ninguna, ninguna, no, no, no, No, mi diosa no. <risas> ok, cuando, por ejemplo, en la rama que tú estás, que es celta, no crees en los seres féricos como lo creen las, las otras wiccas féricas o fe, fe, fereas como dijiste. Ay, las wiccas este fairy. Fairy. Sí sí sí creo. O sea es que es lo que te digo por eso soy wicca ecléctica porque yo puedo creer en, en todas estas situaciones que, que generalmente un, una rama wicca en específico no cree, o sea, por eso yo no soy garderiana ahí son muy rígidos, muy estrictos, o sea, tienes que observar los ritos, tienes que hacer esto, tienes que, y digo, no, pues vengo saliendo del catolicismo para no toparme con eso y voy a lo mismo, pues no, entonces este por eso eh, me elegí la wicca celta, pero pues soy ecléctica en ese sentido, sí yo sí creo, por ejemplo, que hay hadas, que hay duendes, que no todos tienen la facilidad de ver. Yo, por ejemplo, no los he visto, pero sí creo en. Bueno, porque a mi, hijo, a mi hijo sí le han sucedido cosas con las hadas, por ejemplo. más adelante nos cuentas eso de las hadas. Sí, sí, reality dice, si no hacen sacrificios, ¿ponen ofrendas como comida, flores, velas? En algún sí, lado? sí, sí, sí hay, hay, la mayoría de la gente wicca hace altares. Yo no tengo altar porque como casi nunca estoy pendiente de las velas, no se me vaya a incendiar la casa, pero pueden ser dibujos como ofrendas. Pero sí hay gente, la mayoría, el 99.9% de la gente que es wicca tiene su altar donde pone, distribuyen, hay diferentes formas de, de distribuir un altar, pero generalmente los elementos que se ponen son una representación del dios, una representación de la diosa como tú los concibas, eh, aunque tampoco es forzoso, una vela para el dios, una vela para la diosa, una vela para el espíritu, sal, porque la sal es nuestro medio de protección, y este, sal, agua, y un elemento que te conecte con la tierra, ya sea una espadita, que ahorita no me acuerdo cómo se, cómo se llama, y tu varita mágica, si tienes. Ah, o sea. Oye, yo, yo, yo no tengo el tar, te digo, pero sí si prendo velas cuando es un. Cuando hay que observar un rito que a mí me interesa por algún hechizo que vaya a ser, prendo velas, prendo, pongo mi sal, pongo mi agua y no rezo, pero sí me conecto con, con el Dios y la Diosa. Me, me Como dicen, me alineo con el universo y eso hago. Free Power dice: ¿Tiene traje de su religión como un traje negro con un sombrero grandote? Mm -mm. No, sí. Si no, pero sin embargo sí he sabido que la mayoría de veces nos vestimos de negro porque el negro es una protección contra las energías negativas del exterior. Pero yo prefiero no usar mucho el negro. O sea, antes sí lo usaba mucho. O sea, cuando me empecé a involucrar en la Wicca, ya sabes, era yo, ¡ay, ah, yo hago todo lo que me digan! ¿no? Pero ahora ya descubrí que no es necesario eso. ¿Tienes sí. una varita mágica? No, no. No porque te descubrí... es a ver, la varita, atame se llama la espada, atame. Ajá. La espada, eh, la varita y cualquier otro elemento son como el además. O sea, son instrumentos que te pueden ayudar a realizar los hechizos o la magia, pero para hacer magia solamente se necesita tú. Con que tú estés, tu pensamiento y tu energía y la vibración que le vayas a imprimir al hechizo es suficiente. No, no tengo varita mágica. Yo hago así con mi dedito y mi dedito es mi varita mágica. Como, nuevamente, como Matilda, ¿no? Ándale. Ok. A ver, otras huicas, entonces, ¿sí tienen varitas? Sí, hay quienes sí tienen varitas. Y las varitas, por ejemplo, generalmente es una vara de madera que tú eliges porque te llamó, que no arrancas, o sea, que te la encuentras y dices, ay, mira, me llama esta varita, esta ramita. Y la puedes decorar, o sea, la puedes dejar así tal cual como está, o la puedes decorar con diferentes este, materiales como, por ejemplo, plata o cobre, depende de la vibración que le quieras dar. Y hay gente que en la punta le pone diferentes eh, piedras, como cuarzos o cosas así. Ok. ¿Estas varitas se activan de alguna forma? ¿Se deben de hacer un ritual para activarlas? Sí, generalmente se dejan, como dicen las abuelas, al sereno. Eh, cuando hay luna llena, sobre todo porque la luna llena es la que te da la mejor vibración para, para manejar los hechizos, se hace un esbat de luna llena, que es un ritual en la luna llena para, para activar la varita. Okay. Sin embargo, bueno, tampoco es así como que si no lo haces no funciona, pues tampoco, porque ya de por sí el, la madera tiene una energía. Si le pones una piedra, por ejemplo, un cuarzo o... Un obsidiano cualquier piedra y atrae su energía, entonces tampoco es pues, como que bien imprescindible activarla. Bueno, eso es lo que yo he descubierto. Hay gente que cree que si no la activas no te funciona Apóxima. cada quien. Uh -huh. Bueno, Charlie Silva dice: ¿Qué significa el símbolo de protección de runas con los cuatro elementos? ¿Tú usas eso? Eh, sí, es que hay lo que tenemos como los símbolos Wicca de poder. Hay uno que se llama el pentáculo, que es este, una estrella de cinco puntas dentro de un círculo. Quizás a ese se refiera porque también hay inscripciones en las runas con esos símbolos o hay los que nada más tienen los triangulitos de, de, de los símbolos de, de los elementos. Pues depende del elemento porque, por ejemplo, está el elemento aire, que es el elemento de, de, de empuje. El que te dé el empuje para seguir adelante está, por ejemplo, el elemento agua, que es el elemento de fluir. Tú fluyes con el universo. Está el elemento tierra, que es el que te aterriza cuando andas por ahí en tus hechizos flotando y te vas. La tierra te aterriza, literal. Eh, y está el elemento fuego, que es el elemento, pues, de poder. Vibra con el poder. Mira, ahí dice que si se les pierde la varita, otro la puede usar. Pues en teoría no. Okay. No, nunca he visto que suceda algo así, pero en teoría no porque ya está cargada con la energía del otro brujo. Ok. Pero pues en teoría no, pues nunca me pasa. Yo supongo que si agarras una varita que no es tuya, te la encuentras, le, la limpias y la vuelves a cargar para que vibre con tu energía, pues a lo mejor chances chance sí. Ok. ¿Qué es la triqueta? Dice, ¿la triqueta es parte de sus símbolos? Sí, es un símbolo de poder. Esta es la triqueta. Oh, no, no, no, la había visto muchas veces, pero no sabía que esa era la triqueta. A ver, muéstranos un poquito mejor a cámara. No se ve, ahí se ve, ahí se ve. Esa es la triqueta, ¿ese es el símbolo de los Wiccas? Este es un símbolo de poder Wicca, uno de los, hay muchos. De la triqueta, ¿y de dónde viene ese símbolo? Es de los celtas. Es un símbolo antiguo celta, te digo que, que, que este Garner se agarró de donde pudo para hacer sus, sus, este, su religión. Entonces eso viene de los antiguos celtas. Eh, su nombre viene del latín Triquetra, que significa tres esquinas, y tiene un, una antigüedad como de 5.500 años más o menos este símbolo. Es el círculo perfecto que significa la eternidad la eternidad el flujo eterno, el flujo eterno. y eso eh, ayuda contra malos espíritus por ejemplo es un símbolo de protección sí porque simboliza el triple aspecto de la diosa o sea la diosa te está protegiendo ok en este culto que tú escogiste que es céltico eh, cuál es su principal característica los dioses solamente a los cuales se les eh, piden o se les busca, o cuál es su principal característica? Pues hay varias, por ejemplo, en la Wicca que yo te digo que escogí, que es la Wicca Celta, tenemos eh, como la adoración a la naturaleza. Adoración, hay que hay un, un meme muy bueno que a mí me gusta que dice. Eh, le pregunta, ¿no es cierto que tú adoras a la naturaleza y sí, el otro se empieza a reír? Y digo, no te rías, yo te puedo demostrar que existe. Okay, Entonces, okay. Este, eh, de la naturaleza, por ejemplo, tomamos la energía, la transformamos, hace cuenta que como que está el aire, por ejemplo, bueno, yo el agua la tomo, el agua, la energía del agua la tomamos, la transformo con el pensamiento, le doy una vibración y mi intención la pone en movimiento. Ese es un hechizo. El aire, okay. del aire. Si no hay agua cerca del aire, puedo puedo tomar este la energía del aire. Bien, bien. La, la tomo, la... Es que es, es bien chistoso porque tú... Bueno, yo como Wicca, que ya estoy acostumbrada a hacer hechizos, por ejemplo, ya sientes cómo tomas la energía y tú mismo la doblas, la moldeas, le das la intención con el pensamiento, la pones en movimiento y ahí va el hechizo. Ok, entonces la Wicca eh, transforma las energías, y eh, dices, que en un hechizo. Cuando dices uh -huh. el hechizo, ¿a qué te refieres? ¿Qué es un hechizo el hechizo, en el, el, hechizo, Wicca? Ajá, el hechizo es cuando tienes un pensamiento de lo que va a suceder, de lo que va a pasar de, o lo que quieres que suceda, lo que quieras manifestar, lo, lo piensas. Entonces, hay diferentes herramientas que te pueden ayudar con el hechizo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho usar velas de aceites. Entonces, por ejemplo, yo pienso en el hechizo, no sé, un hechizo de protección. Entonces, prendo mi vela blanca y le pongo, este, no sé, eh, por ejemplo, aquí tengo aceite de violeta, aceite esencial de violeta. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, le pongo violeta para que haya paz y haya tranquilidad, o sea, cosas adicionales. Hay una forma especial de untar la vela si quieres crear, eh, equilibrar o romper hechizo. De arriba para abajo es romper hechizo, de abajo para arriba es crear hechizo y, a, y de arriba abajo y de abajo arriba, o sea, como hacia el medio de la vela, es para equilibrar. Entonces, este, voy haciendo en mi pensamiento el hechizo, prendo mi vela, le hago así, y entonces veo a la vela y... Empieza a transformar ese pensamiento en energía y digo, que así sea, hágase tu voluntad, como dicen, ¿no? que así sea, y mando el hechizo. O sea, al decir así sea, así sea, ya está creado el hechizo. Mira, Pero Ángel le Mira, Ángel ¿sí? Moreno dice, ¿cómo puedo, cómo puede ayudar una Wicca a un enfermo terminal? ¿Se puede eso? Es que mira, es, es... Sí se puede y no se puede. Es que es como todas las religiones, como todos los caminos espirituales. Es cuestión de fe, en lo que tú quieras creer. Yo, por ejemplo, también he estado investigando mucho el, la ley de la atracción, pero como dicen, la, la que sí es, no la de la película o el documental. Y entonces yo, por ejemplo, yo me curé a mí misma de una situación, una enfermedad que yo tenía... Y nadie me cree que yo lo hice, pero es que todo está en el pensamiento, o sea, la intención que tú quieras crear, eso es un hechizo, tú te la tienes que creer tú... y además vivir como si ya hubiese ocurrido y seguir tu vida, no enfrascarte en como estar pidiendo y pidiendo y pidiendo que esto se haga, que esto se haga, que esto que Yo cuando me dijeron de la enfermedad que tenía, me puse en shock, dije no es cierto. Eso no es cierto. Primero lo negué, después me puse a llorar. Me voy a morir ¿y ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué enfermedad después, tenías? Eh, tenía un, este, una bolita aquí, Ajá. en la calle, pero que me decían que podía ser cáncer, porque estaba oh. muy grande, era de 5 milímetros. Ok. Entonces, este, ya ni, ya ni siquiera se ve. <ríe> en, en la tiroides la tenía. Entonces, este me puse en shock primero, después lloré mucho, no me quiero morir y si es cáncer y si no es cáncer eh, tengo un amigo que está en esto y me dijo en, no en la Wicca en las cuestiones de la energía y la ley de la atracción Sí. y ese amigo me dijo ¿sabes qué? llora todo lo que tengas que llorar, que fluya pero piensa que eso no está en ti y sigue con tu vida vive como si eso ya no estuviera en ti como que no pasó, como, bueno, que sí pasó, pero que ya no está. Bueno, lo voy a intentar. Entonces medité mucho, dije, esa cosa no está en mí, yo no la acepto, no la quiero, gracias, bye. Entonces no era que todas las noches pidiera eso, lo pedí una vez y seguí con mi vida. Cuando me volvieron a hacer los estudios en, en endocrinología, ya no estaba. Y la doctora que leía los estudios dice, no, o se ha de ver escondido en otra parte. O sea, una bola así no puede desaparecer, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, y yo no, así, por otra no, bola. sí, desapareció, no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo crees? Y me ama, um, periódicamente tengo que ir a endocrinología, que me hagan el bendito estudio. Y no, ya desapareció. Aquí la gente está hablando sobre, no sé si es película o serie, Jóvenes Brujas, ¿Tú la viste? Sí, en algún momento de mi vida sí la vi. ¿Y es... ¿qué, qué te pareció? ¿Sí hablan sobre lo que es la brujería, hechizos, magia, wiccas? ¿Sí hablan sobre eso? ¿Sí están correctos? Es que es en parte. Es que es como todo el mundo de, de Hollywood que pone las cosas de una perspectiva que sí es, pero es solamente una faceta, un aspecto de... Eso de que fulanita, yo te ato para que no hagas daño, pues eso es que eso tampoco se puede hacer con la Wicca. No puedes manejar la voluntad de la demás, o sea, acabar con alguien no, no se podría. En, la, en el mundo real, siendo Wicca, o sea, sí podría, pero no debería, porque la, la... te voy a contar una historia que me pasó, a ver. para que entiendas a lo que me refiero. Tenía yo un amigo hace muchos años, eh, que estaba casado, pero ya no se llevaba bien con su esposa. Entonces me dijo, haz algo, sobre todo para, lo primero que quiero que haga esta persona es que deje de hablar chismes de mí con, la, con su familia, con la familia de ella. Entonces, porque me ponen mal, porque me pone a mí como el malo, y a lo mejor, a lo mejor, pero es cosa de dos, entonces ya no quiero que haya chismes. Entonces investigué y dije, ¡ay, me encontré con el judú! que es como la religión que practica con los puppets, de hacer, es parecido al vudú, pero es con magia no tan tétrica, digamos, porque yo con el vudú si sí, no me metí. Okay. El vudú es como más sencillo, es casi lo mismo, pero es más sencillo y según vi que no había consecuencias. Hice mi muñequito, mi puppet, eh, lo cosí, la, eh, las indicaciones decían que tenía que ser el muñequito, rellenarlo, ponerle los ojitos la, como si fuera la persona y ponerle en la frente el nombre de la persona y luego coserle la boca con hilo negro. Entonces ya, lo hice todo, lo rellené. Para eso estaba yo tan enojada con la fulanita que le estaba cosiendo una pierna y me dice, oye, ya empezaste a el muñequito. Le digo, sí, le estoy cosiendo la piernita, por decir, la piernita izquierda. O sea, no inventes mi esposa y me acaba de decir que le duele la pierna izquierda cañón, que se le está durmiendo y así, ah, ok. Whatever. Okay. Terminé el muñequito, le cosí la boquita Le digo, ya va a funcionar Entonces empezó a funcionar Y como que la señora sí se calmó Pero pasó tiempo, o sea, tampoco es como que En falla, mañana ya está callada la señora bien chula Ya no dice nada, no Sí, se llevó sus dos, tres meses Cuando la señora ya no habló mal del señor Me quedé afónica durante un mes no pude hablar. Y sí. por más que tomé médica, me fui con un doctor normal, bien alópata. Sí. Tomaba yo pastilla, tomaba yo miel, tomaba yo té de no sé qué, té de no sé cuánto. Y la pastilla del Holz y la pastilla del propolio. Y me medicaron, me mandaron in hasta inyecciones. No se me quitó hasta pasado el mes. Es decir, yo hice un mal manejé la voluntad de otra persona que no debí de haber hecho y se me regresó en karma ok, o sea que eh, pues obviamente por, eh, por ley no puedes hacer eso o simplemente porque sabes que se te va a regresar por esto que decías de tres veces yo creo que pues ya tengo en mi inconsciente que se me va a regresar y como que yo misma lo fomento no, posiblemente no quiere decir que sea así, posiblemente no es la ley, ley, ley universal. No no tengo idea, pero como que yo ya la tengo en mi subconsciente y pues ya digo, ay, hice algo malo, a ver si no se me regresa, dijo mi subconsciente y paz, ahí está. Y ahí está. Mira, Cardeña, no sé si esta pregunta pueda responderla. Dice, siempre me he preguntado, ¿cómo puedo saber si alguien me hizo un hechizo? ¿Esto lo podría saber alguien? ¿Cómo lo puedes saber? Sí, si están ocurriendo en tu vida situaciones contigo o con tu entorno que no son... Como que lo cotidiano y no nada más una vez, sino se repite constantemente, cíclicamente. O sea, que te pasan cosas en la mañana, te pasan cosas en la tarde, te pasan cosas en la noche. ¿Es cíclico? Sí, alguien te hizo un hechizo. Si las gentes te ven raro, como que se dan cuenta que tú no estás actuando normal o tú ves que las personas no, no están actuando normal, que tu entorno no es el de siempre, me refiero a que, por ejemplo, casi siempre oías en la mañana los pajaritos cantando en la mañana y de repente ya no los oyes o en la noche sientes más frío o más calor o alteraciones así, pero que no son coincidencias que se repiten constantemente, cíclicamente si alguien te hizo un hechizo. Ok. ¿Tú podrías ayudar a, a que ese hechizo se deshaga? Yo puedo ayudar haciendo que la persona que hizo el hechizo se le regrese el karma para detener el hechizo. Yo, en, eh, por mí misma, no lo. O sea, ya entiendo lo del desamarrer en cotorreo, pero eso, por ejemplo, no lo podría hacer. Lo que puedo hacer es un hechizo que se llama de karma instantáneo para regresarle el karma a la persona que hizo el hechizo y que, por consecuencia, detenga el hechizo o se detenga el hechizo. Ok, okay. entonces por ejemplo en, en la misión suicida que realizaste, que ibas a hacer el desamarre entre Cubo y Melissa, salió bien porque notamos que funcionó, ahora me, me, me va a tocar el karma y me voy a desamarrar con mi pareja No, no te toca karma porque es, es regresar el karma a la persona que lo creó, no hay consecuencias, es como cuando te prestan un libro y tú devuelves el libro, no pasa nada pero sí funcionó el, el hechizo que hiciste contra Cubo y Melisa. ¿A, ¿A quién le va a tocar el karma a ti? A nadie. A ellos. Bueno, ¿a quién hizo el hechizo? ¿A quién hizo ah, el amarre? a quien hizo el amarre. <coughs> sí. Ah, ah, ya, ah, bueno. Pues yo creo que ahí en el amarre lo hizo el cubo. Entonces, ¿a él le va, le va a caer? ¿Serio <risa> Oxley? ¿Qué íbamos a estar. Ah, ahí, sí, Oxlac? sí, sí, que ya no íbamos a eso que ya no iba a haber chisme, que esto iba a ser profesional, que Oxlack tenía que ser serio, gracias ¿Cómo, por recordármelo. Como les decía, amigos, en esta transmisión <ríe> que estamos haciendo. Hagamos que esto no pasó, sigamos con la entrevista. Bueno, si muy bien. Tan amable. Entonces estábamos con que hacías eh, hechizos con las energías, por ejemplo, del viento, del agua, del fuego se puede hacer, y, y, de de la cuatro, y de la tierra, cuatro elementos. Y el quinto, que sería la punta de la estrella, que es el espíritu, ese, ese pentáculo o pentagrama, si, es, si no está dentro de un círculo, significa que es la supremacia del espíritu sobre los elementos, es decir, tú manejas todo, no hay, este no puedes echarle la culpa a nada, o sea, te culpo a ti, Aire, porque tú tuviste... El... Pues no, qué ridículo. Tú, tu espíritu, tu ser espiritual es el que gobierna todos los elementos. Entonces tú decides y tú aceptas las consecuencias. Positivas eso, o negativas. Eso es cuando quieres hacer un hechizo con el espíritu. Que siempre es con el espíritu. Ah, siempre. O sea, no te vas con la tierra, el fuego, el aire, el viento, sino directamente vas con el espíritu. El, el espíritu eres tú. Espíritu eres tú. Ajá. Dice Fernando, desde hace rato había estado preguntando que si habías tenido contacto o conocido alguna bruja negra. Eh, no, nunca me ha tocado conocer a ninguna bruja negra. Conocí a otra guía espiritual que no era chamana, pero era una guía espiritual. Pero siempre todo positivo. Pues, ella fue la que me contactó con la bisabuela y me dijo que ella me dijo otras cosas que no venían en el mensaje, pero pero no, nunca he tenido encuentros con, con brujas negras. O sea, sí sé que me han tratado de, de ahí mandar cosas negativas, pero pues como el viento Juárez, digamos, me hacen los mandados. Entonces tú, es así como lo que estoy entiendo, eh... Lo, lo Wicca, en este caso celta, es tu religión. Ajá, mi, mi sendero espiritual. Es que ya no se le llama tal cual religión, eso es muy gar, garneriano. Ahora, sí. eh, como las ramas de los Wicca se les llaman senderos espirituales. Ok, espiritual ¿Y entonces, entonces, ¿qué opinas de Jesús o de Jehová, por ejemplo, que es como Dios Padre, Dios Hijo? ¿Qué opinas de ellos? Pues mira, eh, de todas las religiones, estaría padrísimo que se pudiera coexistir. Que yo digo, si ese sendero espiritual te ayuda a crecer espiritualmente, go ahead, adelante, sin bronca. Si quieres ser católico, si quieres ser cristiano, si quieres ser testigo de Jehová, lo que quieras, si ese sendero te ayuda a crecer espiritualmente, órale, pa, no tengo problema con ninguna religión. O sea, pero personalmente, entonces no crees en Jesús o en Jehová. Eh, como guías espirituales, sí. ¿Como, como dioses, no. No. Pero sí crees en Odín y en una diosa como dioses. Pero yo, mi Dios no es Odín, mi Dios es Carnunos. Ah, bueno, Carnunos. Pero no niego el poder de los demás dioses porque son guías espirituales también. Por ejemplo, no niego el poder que tiene Jesús con sus palabras, Vibraban bien padrísimo. O sea, el Padre Nuestro es una oración que si te pones a ver sus vibraciones, es padrísimo, es hermoso. O sea, cuando una persona dice un Padre Nuestro y está verdaderamente concentrada, yo hasta lloro de la emoción, digo, ¡ay, qué bonito! ¡Lo reza bien bonito! Entonces, este, no niego el poder que tienen... Sus palabras, sus enseñanzas, no quiere decir que yo comulgué con ellas o que sea mi, mi camino espiritual. Entonces, Pero ajá. no tengo ningún problema, los acepto. Son guías espirituales y son personas de poder, por supuesto que sí. Entonces, por ejemplo, Carnunus, ¿qué, eh, qué, ¿qué guía ha dejado? ¿Qué frases? ¿Qué textos? ¿Qué rezos? ¿O qué, este, sí, eso que dijiste de Jesús, por ejemplo, nos ¿qué ha dejado? Kernunos no es más que el símbolo del poder masculino. Kernunos no es un ser físico, es un ser más bien espiritual y más bien es la representación del poder masculino que todos tenemos. Así como mi diosa, y mi madre Kate, es, la, pero la que cualquiera pueda decidir escoger, es como la representación femenina que todos llevamos sí. dentro también. Solo es un símbolo, no es que hayan sí, sido sí. seres, que hayan hecho una guía, o que hayan escrito algo, o que hayan... Eh, en la mal, mitología, mal. en la mitología sí, en la mitología Kernonos es el dios astado el que se convirtió, eh, como dios que se hizo carne, él se hizo carne y se convirtió en venado, <risa> y, este, y se casó con, con, bueno en ese momento era, la diosa era luna, la luna. Por eso yo soy luna de wicca eh, se casó con la luna para crear la tierra pero después nada más se volvieron representaciones este de los del poder espiritual que cada quien tiene adentro el masculino y el femenino el, el, por ejemplo la situación por ejemplo que me choca mucho con lo católico es que hay un solo dios que es masculino y si quieres creer lo femenino entonces son las vírgenes por ejemplo pero ya no están al mismo nivel que Dios. Es como, digamos, entre comillas, un rango más abajito. Es la mamá de Jesús y es lo que tú quieres y mandes. pero no está al nivel de Dios, ¿estás de acuerdo? En lo católico, que es lo que yo conozco de las demás, no tengo idea. Pero en la Wicca, lo que sucede, en la Wicca Celta, lo que sucede es que el Dios y la Dios están al mismo nivel, porque es el mismo nivel equilibrado que tú llevas dentro. A veces va ganando uno, a veces va ganando en otro, el otro, pero el chiste es cómo los equilibras. Ok, aquí mira, caballero nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Dios y guía? Dios es tu guía espiritual, Dios es lo que, ¿cómo te explico? Dios es lo que tú representas como tu máximo en tu camino espiritual no es este como que a quien acudes a quien le hablas no y un guía espiritual es solamente alguien que te aconseja te dice puedes hacer esto pues no puedes hacer esto eh, yo quisiera saber por qué hiciste esto para ver cómo te ayudo no que te apoya te ayuda te aconseja pero un dios es con quien acudes siempre que tienes un problema a quien le hablas eh, por ejemplo, en mi caso, con quien, de quien puedo agarrarme si estoy muy, muy down, muy mal, deprimida o triste o lo que sea, es de quien me puedo agarrar primero para, para no caer. Ok, toda tu fe se centra en tu, en tu dios y en tu diosa. Exactamente. Wow. Si sí, sí es como si fuera una religión, como lo es el catolicismo o así, ¿no? Pero es más bien un sendero espiritual, porque, por ejemplo, ya descubrí, eso era eso es eh, como que en momentos, pero también ya descubrí que, eh, por ejemplo, hay más paz, por ejemplo, en la naturaleza, te digo, y entonces enfocándome en la naturaleza, adorando a la naturaleza, respetando a la naturaleza, tomando su energía, también puedo sanar. Ok, ayer por ejemplo estabas en la entrevista de Awitz y de este, Néstor, ¿qué uh -huh. opinas de lo que decía cada uno? Pues yo opino que eh, como que mezclaron muchas diferentes ideas y lo, lo, lo licuaron y se tomaron el, no, el licuado, <risa> porque es que muchas cosas que decían, sobre todo Awitz por ejemplo, sí hacía sentido, pero luego caen cosas que no tenían mucho que ver sí siento que mezclaron mucho la, la situación de los extraterrestres los ovnis con cuestiones espirituales que nada que ver no o sea mezclaron las zanahorias con el barro y con el agua y con el metal o sea no no no hay mucho los, que ver los conejos con el, los vampiros exacto aunque muchas cosas te digo sobre todo Wits, me fijé sí tenían que ver o sea sí es sí es o sea, ¿qué opinas de Dios Metatron, por ejemplo? Es que Dios Metatron, por ejemplo, lo que me, me apasiona de todas esas situaciones, más que nada por lo que busco y a lo que hago referencia siempre son las vibraciones que transmitan. O sea, si a mí me funciona para, para encauzar el hechizo que yo quiero, la energía que yo quiero, darle la vibración adecuada, perfecto, perfecto. Entonces, Metatron tiene una energía cañona. O sea, Entonces, sí, sí. Es poderoso, Metatron. Sí, sí, es poderoso. ¿Las Huicas creen en demonios? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué, las, me, ¿me escuchas? Sí, ya. Ah, ¿Las Huicas creen en demonios? No. En sí, la religión wicca, eh, tal cual, no cree en, no adora a los demonios, no cree en los demonios, no cree en la existencia de Satanás, ni en ninguna figura semejante. Sin embargo, también está, tengo un amigo que es satanista, que me echa dano respecto a las vibraciones y a cómo ser hechizos, y también he entrado a estudiar cómo son esas entidades, que más bien son también como guías y maestros, en otro sentido, diferente a mi a mi, a mi creencia, a mi sendero espiritual, pero está bien interesante, entonces, digo, si yo, si yo abrazo todas las religiones, pues venga, también abrazo la religión satanista, ¿por qué no? Es, es interesante saber de todo en esta vida, ¿no? Sí, pero entonces no creen en demonios ni en el diablo ni en Satanás, ni en ninguna figura similar. Pero si los he estudiado, si los he conocido, es así como Jesús, y son también guías espirituales, también son figuras de poder y con mucha vibración. Y, y bueno, mucha esto... más alta vibración que cualquier otro ser espiritual que te puedas imaginar, de hecho, ¿eh? Entonces, eh, ¿tú crees en la maldad? sí y la maldad no creo que no creo que la maldad sea consecuencia de un demonio no creo que la bondad sea consecuencia de Dios como lo concibe la religión católica o cristiana yo creo que cada uno dentro de nosotros tenemos como te digo esa dualidad lo positivo lo negativo eh, hay que también personas por qué actúan como actúan y entonces ya se, se podrán este. Te digo, me estoy apasionando. Uh, se aquí, es. ¿Cómo? Tú cuenta lo que quieras, aquí es para eso, para expresarte. Ok. Este, todo lo bueno y todo lo malo es que uno lo crea. Y es que no hay, por ejemplo, a mí no me gusta cuando es que. Que sea, que sea la voluntad de Dios, no, tú puedes hacer tu voluntad, o sea, levántate y hazlo, tienes la energía ahí, tienes todo para hacerlo, no tú puedes crear tus oportunidades, tú puedes crear todos los campos, áreas y momentos que sean necesarios para salir adelante. Yo me he visto muchas veces en situaciones terribles, terribles, he tenido muy buenos amigos y mi familia que me han apoyado todo el tiempo y en todo momento, siempre que les he pedido ayuda, pero no me quedo en eso, no me quedo ahí pobrecita de mí, pues hay lo que, ¿no? Que se haga lo que Dios quiera o que sea su santísima voluntad. No, yo me levanto y creo mis oportunidades, o sea, hago hechizos, hago magia, pero yo misma me levanto y busco mis oportunidades porque no me atengo a eso. Tampoco, por ejemplo, como que, ay, como te digo, mi sendero es Wicca, Celta, y soy ecléctica, y soy solitaria, y ahí me quedo, es mi zona de confort. No, me he puesto a estudiar más, me he puesto a estudiar qué es el satanismo, cómo funcionan sus demonios, y, y me apasiona eso también, y cómo funciona la energía. O sea, un hechizo es nada más agarrar algo de la naturaleza, crearlo, transformarlo, y ahí te va. No, o sea, ¿por qué? realmente cómo es la energía, cómo es la vibración. Me he puesto a estudiar eso, he llegado a ver, por ejemplo, que se puede levitar con las ondas sonoras, y eso me parece súper interesante. Tengo okay. que, com que comprobar que sea cierto, no, no digo que sea cierto, pero, o sea, investigando, estudiando, estudio mucho, estoy metida ahorita en eso de las ondas energéticas, de las vibraciones, ver, o sea, ver qué tanto puede ser mi alcance, de, de para hacer mis hechizos para pa mandar esa buena vibra como ¿no? Mira, Aurora Noelia dice que en el programa Extranormal sale una Wicca que menciona demonios y fantasmas No es, es, yo estuve mucho tiempo viéndolo de Extranormal, que Extranormal es ugh. o sea, no puedes creerlo o sea, dices, no, eso no pasa eso no pasa en la vida real. Se ve que todo es bien falso. Bueno, pero cada quien. Esta señora que decía que era Wicca, porque ya no está. Yo me metí a su página de Facebook. Y en una página de Facebook, entro y lo primero que ves un escrito de ella que decía, es que la vida es injusta. yo me quedé. Oh. ¿Cómo pasas a creer que tú como bruja Wicca digas que la vida es injusta? Esa es la vibración que los demás están percibiendo. Y esa es la vibración que tú percibes de la vida, ¿cómo estás? O sea, con ese semejante pensamiento negativo dije, no, esa no es una bruja huica. Y me bloqueó porque le dije eso, o sea, no puedo creer que tú digas que la vida es injusta. No, la vida es lo que tú quieres que sea. Entonces, este, yo digo, esta señora con tanto poder de convocatorio, ¿cómo va y le dice a la gente que la vida es injusta? o sea, no, y porque leí todo, dije, a lo mejor adelante se desdice, o ese era un ejemplo de para que vean que no es cierto, no leí todo y seguía en la misma ton, en la misma tónica, la vida es injusta, porque supongo yo que se le había, le había fallecido alguna persona importante en su vida, y por eso decía que la vida es injusta, pero a mí se me han muerto muchos seres queridos y jamás he dicho que la vida es injusta, ¿No? desde muy chica aprendí que como tu perspectiva de la vida, es este, es como, como vas a desarrollar tu vivencia del día a día, entonces, les dije, no, esta no es bruja wicca, si fuera bruja wicca, supiera que, que no, que eso no sé cómo no, entonces, no, esa okay. señora, perdón, pero para mí no es bruja wicca, no es Huica, no, no cumple con los, mandamientos o las formas de, de los Wiccas, ¿no? No que los mandamientos, sino sabiendo que manejamos la energía de la naturaleza, sabiendo que, que hay un karma, sabiendo que, o sea, todo lo que... porque además ese señor es mucho mayor que yo, tendrá unos 60 y algo años, o sea, se ve mucho mayor que yo. ¿Cómo crees que si yo a mis 50 años ya he descubierto tantas cosas, ella no pudo hacerlo? Porque además los Wiccas tenemos que estudiar todo eso estudiamos de un montón no tienes una idea entonces ella con todo teóricamente con todo lo que ha leído sobre la wicca con todo lo que ha estudiado de las energías cómo vas a creer que va a decir que la vida es injusta o sea qué claro. clase de vibración está mandando al mundo claro mira sí sí reality dice si no creen en demonios y esas entidades y si todo tiene una parte negativa y positiva ¿Qué es lo negativo en el mundo Wicca? Lo negativo en el mundo Wicca es hacerle daño a los demás. ¿Hay manejar algo, la voluntad de los demás. ¿Hay algo negativo en la naturaleza que, por ejemplo, es en la que tú te desenvuelves? No, no, no, para mí personalmente, como Wicca y personalmente, la naturaleza es perfecta. Fue creada así por alguna razón. Los algunas extractos. veces entendemos la razón, algunas veces no, pero no, en la naturaleza en sí no hay, todo lo, lo mira todo lo positivo o negativo que ocurre en tu vida, tú Ajá. mismo lo creas con tus pensamientos creyendo que la vida es injusta y cosas así, entonces este, pero principalmente lo negativo para mí sería hacerle daño a los demás o tratar de manejar la voluntad de los demás. Ok. En este caso, que eh, se, se guían por lo de la naturaleza y hay un culto a la naturaleza, los extraterrestres, ¿creen en los extraterrestres? ¿Entran en la parte de la naturaleza o quiénes son estos seres para este culto de la de la Wicca? Sí, nosotros creemos, bueno, yo personalmente y, y la mayoría de la gente Wicca sí, porque eso entra en el terreno de, de lo, del ocultismo, lo que es la cultura pagana. Entonces, todos esos seres, duendes, hadas, este, trolls, este, trolls de, de los de la naturaleza. Eh, los extraterrestres, todos esos, sí, sí, sí, yo sí creo en los extraterrestres, sí creo que existan. Nunca he visto uno, no he visto jamás un ovni, no he visto uno, pero sí, sí, sí creo que existen. Ok. Eh... Dice, ¿cuáles son las festividades wiccas y qué se hacen en ellas? Híjole, la primera festividad wicca, aunque no aparece como que en la rueda de, de, del, del año wicca, no aparece como primero, primero aparece la que sería nuestro equivalente a la Navidad, pero nuestra primera festividad y más importante como que la que rompe el... Como que es, como te explico. Con lo que comenzamos nosotros es con una festividad que se llama Sowin, que se escribe Samhain con H, Samhain, pero, pero se pronuncia Sowin porque es una palabra celta, viene del, del sajón antiguo, se pronuncia Sowin. Con Sowin, con que sería el equivalente al Día de Muertos, uh -huh. empezamos nuestro, nuestro año huicano, digamos, ¿no? Sí. se conmemora la muerte del dios de Kernunos y es la oportunidad el velo se hace más delgado y es un buen momento para comunicarse con los espíritus, con los fallecidos. Se recuerdan a los ancestros, a los antepasados, se les no se hacen rituales para honrarlos y, y recordarlos. Ese es el primero, el que sigue es, es Yule o Yultai, antes se le llamaba se escribe Yule. Yuletide, Yultai o Yule, ahora se le conoce con la abreviación de Yule, Yul, que es el solsticio de invierno, que es más o menos empieza por el 20 de diciembre en el hemisferio norte, <coughs> el 20 de junio en el hemisferio sur, que es el solsticio de invierno, es cuando nace nuestro Dios y coincide con... con que empieza a elevarse el sol, o sea, la, la rotación de la tierra es cuando empiezan a, a salir otra vez el sol, y este es como la esperanza de la primavera. Ok, tiene que ver con los ciclos eh, del, del tiempo, ¿no? De estos, ¿cómo se llaman? Estacionales, las, las estaciones, sí, sí, son celebraciones estacionales, sí. Ok. Y eh, luego la que sigue es Involk, que es en febrero para uh -huh. nosotros, que es cuando se bendicen las semillas. este Y es las las, las, las prim los primeros indicios de que hay Ay, viene la primavera! ¡Yuhu! Luego está Ostara, que es en el equinoccio de la primavera y es este, la la naturaleza se renueva y son los primeros rituales de la, de la fertilidad en Ostara. Después sigue uno que se llama Lama, no, Beltane, Beltane, Beltane, que uh -huh. es en mayo, el primero de mayo, y es la celebración de la unión del dios y la diosa, es como que se conmemoramos sus bodas. Ok. <risa> es, okay es para nosotros es el periodo, periodo máximo... Los rituales de Beltane... De la, las tradiciones wicca Ponen así como el palo de, ma, de mayo Pero sí, el palo de mayo Y luego le ponen hilos de colores Y cada chavo y chavo agarra un hilo de Bueno, un listón de color Y se Ajá. ponen a hacer bailes Y acaban haciendo trenzas con los ¡Ay, esa Hace como el jarabe tapatío Que ves que con los pies hacen ¿Eh? un moñito ¿Eh? como, como más o menos equivalente Pero allá con los listones de colores Hacen trencita ¡Ay, está bien bonito eso! así conociste a una pareja tuya no no no, mi, no, yo no yo no tengo parejas todos se asustan de que soy bruja ok ok, dice Sumag, yo quiero saber si son veganas ya que se basan en la protección de la naturaleza no hay de todo como todos tú tienes algún problema con la carne eh, o con los vegetales algo así no, yo porque estoy a dieta por el problema que tuve de la tiroides, se me recomienda más comer frutas y verduras, pero es mi situación personal. Pero se puede comer carne, se puede comer pollo. pues Por ejemplo, los domingos mi familia casi siempre se acostumbra a que hagan este parrillada. Mi papá organiza una parrillada y este y vamos a comer a casa de mi mamá la parrillada y así. Oye, ¿y por ejemplo, en esa reunión familiar que... Que sirven la comida y de pronto tu, tus padres dicen no, eh, gracias Jesús por la comida, y tú gracias, Odín, por ah, digo, ¿cómo se llama? ¿Cómo ¿Cómo se llama? No, ellos no bendicen no. por la comida, son católicos, pero no observantes, no, no qué no observantes, o sea, no es que vayan a misa todos los domingos, no es que, de hecho, mi mamá está peleada con la institución, lo que es la iglesia, sí, entonces, no, son católicos, pero no observantes, o sea, no observan la celebración, más que, por ejemplo, en Navidad, ya en un Año Nuevo. Sí. sí, vamos, y yo voy con mucho gusto, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, aprovecho la energía de, de sus oraciones para, ¿no? Hacer mis ondas. <risa> ok, usa su ki para hacer tus propios hechizos o para renovarme, no, o para sanarme, no, para hacer hechizos, no hago hechizos, no, yo soy muy respetuosa, yo sé que no podría, no, okay. jamás, no, pero sí para renovarme, para sanarme, para, no sé, para, hago meditación, en esos momentos, cosas así. ¿Y cómo no, lo, no, hechizos ¿cómo? en una iglesia católica jamás mente, nunca mente, no, yo soy muy respetuosa, no, yo, no, no lo haría. ¿Y, ¿Y tus papás no lo tomaron a mal cuando te saliste del closet y dijiste, papá, mamá, soy hueca, soy hueca salta, amo a Odín. No se los he dicho todavía tal cual. ¿Ah, ¿Sospechan? Pero lo? no se los he dicho. Sospechan, pero así somos bien felices. O sea, mi mamá, desde que me mandó con el chamán y ella ve el chamán, Ajá. pues obvio que sabe, pero yo así de decirles, hello, soy bruja, no, no les he ah, dicho. No sabe. Y no Por ejemplo, no te han dicho, oye hija, ¿por qué en lugar de traer una cruz traes un símbolo tripartita? No, de hecho, ellos me regalan, porque, ¿sabe?, como yo les he dicho que esas cosas me encantan y ellos no tienen idea de lo que es o lo que significa, lo que simboliza, sí. me, me lo regalan. Muy bien. Ángel Moreno dice, ¿los Wiccas no tan grados o niveles? Sí, hay ciertos niveles que a mí me tiene muy sin cuidado, pero sí, sí sobre todo en la Wicca Gardneriana está lo que es la Wicca iniciada, que es cuando se inicia la, a, la, a la tradición. Uh -huh. Está la Wicca iniciada, están la, las Wiccas normales, como sería yo, por ejemplo, las Wiccas ciudadanas, digamos. Uh -huh. Y este, está la Wicca, eh, el siguiente nivel de Brujo Wicca o Bruja Wicca es, este ¿cómo se llama? La que, hace los, la, la que guía los rituales. Es que tiene un nombre, pero se me acaba de olvidar. La que guía los rituales, uh -huh. que es como el sacerdote, digamos, en una misa católica, y uh -huh. luego está la, la que se eleva a grado de diosa. Oye, eh, al principio te pregunté el significado de Wicca, ¿no, verdad? ¿Qué significa uh -huh. Wicca? Bruja. Ah, Wicca significa bruja, ¿en qué idioma? De, de hecho, en eh, Wicca se pronunciaba así antes Wicca, eh, después se pronunció Wiche, y de ahí vino la procesión witch. Ah, Uf. oh, oh, eso es, muy, eso es un dato muy bueno, no me lo sabía. Se pronunciaba wicca, pasó a wiche y después witch. Ajá. Oh, eso es, esa información no, no me la sabía. Oh, muy, muy bien, muy bien, no, no lo conocía. ¿Tú puedes ver el aura de las personas? Todo el tiempo. De hecho, yo es creo, una porque la gente, que no, la gente que no cree que soy bruja, la primera prueba que les hago es verles sus auras. Entonces, como que ya les empieza a dar medito. Yo veo auras y hago viajes astrales, esos, desde que tenía como cinco o seis años, es lo primerito que me pasó. Ver auras ¿Ahora? y hacer viajes astrales. ¿Yo qué color aura tengo? Azul, de tu azul. lado, bueno, que yo lo veo de tu lado izquierdo, supongo que es tu derecho, azul, ese ese es, el es del... lo único que veo porque sí, ese de ese lado. Azul, ¿tendrá que ver que soy piscis? No, tiene que ver que estás ahorita enfocado en la cosa espiritual, que es lo que estamos hablando, porque el azul significa espiritualidad, oh, o sea, lo y... que veo es que tú estás, Ajá, lo que yo veo es que tú eres una persona muy abierta en las, en, en las cosas espirituales, o sea, no es que me creas, pero es, te nutres de, de esos conocimientos, quien sea que te esté hablando, te nutres de ese conocimiento y creces, es lo que veo en tu aura, por eso el azul. Ok, si tuviera una aura o sea, rosa, si tuviera una aura, una aura rosa azul, es... Que Una persona muy cándida, muy inocente, que en ese momento está pensando en algo inocente. Oh, ¿y si es color verde? El verde, el verde, es que casi nunca he visto cosas verdes. El verde es como que la conexión a tu, a tu, como a, a lo que aterrizas. O sea, por ejemplo, lo azul es lo espiritual. Quiere decir que en ese momento estás pensando como flotando, tu mente flota en esas cosas espirituales, ¿no? Porque te lo estás imaginando, porque me estás oyendo, porque piensas en preguntarme más de eso. Estás están en el tema. Y lo verde es como la parte que te aterriza. Ah, pero espérate, yo estoy en otro mundo, yo soy otra cosa. Es es, va con pegado con lo naranja y lo café que es el orgullo, casi siempre cuando yo he visto verde lo he visto pegado con café o con naranja que es la parte del orgullo, de decir no, pero yo no soy eso, yo soy otra cosa y yo estoy centrada y yo estoy aquí, o centrado y yo estoy aquí es, es la parte verde es como que lo que te aterriza, lo material que, que te aterriza y te centra en, en tu yo si una, persona pero... está enferma, perdón, si una persona estaría enferma ¿qué color tendría? los la... mismos colores, pero lo que pasa es que los colores se opagan o se opacan, o como que la está, la, haz de cuenta que está el aura, en una persona normal el aura aquí alrededor brilla. Pero cuando una persona está enferma, los colores están súper opacos, como si le pusieras un papel albanene haz de cuenta encima. Ajá. O está y se empieza a caer. Y trata de volver a salir y se vuelve a caer. O, o está como quebradiza. Fea. Se ve fea. O en tonos grises se ve horrible. Oye, y si alguien está negativo, es una persona negativa o tiene problemas, ¿cómo se puede ver una aura Gris. mala? Gris. Gris. Negra Gris. no, porque cuando veo negro, generalmente los negros son, no es un color que predomine, son como bolitas. En, en África, sí. <ríe> sí. Pero en el aura de las personas. Ah, en el aura de las personas. Sí, claro. Ajá. En el aura de las personas, los negritos son como lo que se llaman sellos o sigilos, que generalmente son protecciones que alguien más les puso. Generalmente son personas que ya trascendieron y les mandan protección, así como aunque me muera te voy a cuidar y cuando le pides, ¿no? O los cuando le piden a los ángeles, lo que sea, lo que crean. Y cuando llega esa protección, cuando llega esa ayuda, se manifiesta en esos puntitos negros que yo veo, que son los sellos o sigilos. Sellos o sigilos. Ajá. Tú, eh, eh, otra pregunta fuera de esto, ¿hay algún ser de la naturaleza el cual te brinde su energía o su protección, aparte de, del dios Odín, por ejemplo? Kernunos. Kernunos, Kernunos. ¿Por qué te agarras en Odín? en te gusta la onda vikinga y así <risa> ok, por ejemplo de, oh este árbol de aguacate, dame tu fuerza sí, generalmente por ejemplo lo que, bueno no así árbol de aguacate, verdad <risa> pero sí, porque por ejemplo los árboles son buenos porque absorben la energía negativa la transmutan y te la devuelven en sanación, si tienes un problema por ejemplo yo como wicca, si tengo un problema este, donde hay árboles, un parque o no sé, una avenida, whatever. luego me veo bien ridícula yo porque me pongo a abrazar a los arbolitos, les ah, pongo sí. así mi orejita y, y me siento bien, siento bonito. O por ejemplo, otra cosa que dicen es que si tienes un problema y necesitas ayuda, yo le recomiendo por ejemplo a la gente que vea un árbol, se dirija hacia un árbol, se ponga su mano este, izquierda en su corazón su mano derecha en el tronco del árbol, cierre los ojos y lo primero que le venga a la mente. Y esa es la, la respuesta. Oh, interesante, interesante eso. Antes de que se me pase esta pregunta, Omar Cruz, gota a gota, dice, ¿qué ser de la naturaleza se puede utilizar para saldar una deuda? Eh, que, es que más bien no es un ser de la naturaleza, es que más bien como que se agarra la energía de la naturaleza. Yo, por ejemplo, para saldar una deuda, pues igual ocupo la, la energía del, del aire o del agua. Había una cosa que vi en, en, en, este, en YouTube, que había una persona que decía que se podía utilizar el maíz para saldar deudas. Okay. Dije, bueno, lo que cada quien crea, pero eso se me hace como muy retorcido y muy complicado. Es como ponerle peros a la energía. O sea, que desgranas, que le mueves y que le haces y que... No. O sea, es tan fácil como que agarro la energía del aire o del agua. Yo, en mi caso personal, sería. Y, este, y digo que necesito tiempo porque necesito conseguir el dinero para saldar la deuda. O sea, no digo de la noche a la mañana que ya no deba nada, porque tampoco se puede así, ¿no? Tienes que observar leyes que sean lógicas. No sé, por ejemplo, necesito más tiempo para pagar esa deuda. Entonces... Que se me dé más tiempo, ¿no? Que si yo le pido a la persona más tiempo que acceda. Cosas así, o sea, que sean lógicas y coherentes con, ¿no? Con la realidad. Eso mira. es lo que yo diría, por ejemplo. Muy bien. New Sigma dice, ¿Entonces las wiccas son mucho más antiguas que las brujas convencionales? No, al contrario. Te comento que, que Garner, eh, que es el apellido de este señor, Este fue el que creó este, a mediados del siglo XX. Gerald Garner, creó a mediados del siglo XX, él dice que descubrió una nueva religión pagana, pero más bien él la creó, él la inventó, este y se dio a conocer al público en 1950 y algo. Por ahí leí en un comentario que decía en la fecha exacta, ya se me olvidó. 1950 y algo. Entonces es una religión neopagana. Lo que sucede es que Garner... Incluyó muchos rituales y, y, este, y símbolos de las religiones antiguas paganas. Eso es lo que sucede. Pero eh, es pagana, es, el, es nuevecita, <ríe> nuevecita ah, de pagana. Lo que es antiguo es el nombre, ¿no? Wicca. Eso es lo que es antiguo. Ajá. Exactamente, eso es lo que es antiguo. Eh, me pregunta la gente que si por medio de una fotografía, si te la mandaran, podrías ver su aura. Sí, lo único que, que se haría, por ejemplo, es que yo captaría el aura de, de, de la situación o la, el contexto de la persona en ese momento. O sea, podría momento? intentar oh. ver cómo es su personalidad y todo, pero en ese momento, en esa situación, en ese contexto. Porque el aura varía, cambia todo, es cambiante, porque el aura es, es una energía eh, electrodinámica y térmica que nos rodea que cambia con nuestros sentimientos, con lo que pensamos y cómo actuamos. Entonces, ver, sí. déjame decirle a la gente que, a ver, manden sus fotografías, vamos a escoger a cuatro personas que manden sus fotografías al WhatsApp, para que Luna pueda interpretar y pueda ver si ve la aura. Sí, latina. Sí, sí, la sí, no. Vamos a ver si latina Luna. Mándenme sus fotografías al WhatsApp y ahorita escogemos cuatro de las personas que me manden sus fotos, así que ya saben. Va, va, va, por favor. Va, va. Ahí está. Oye, Luna, también alguien preguntó que si eh, entre las Wiccas tenían algún secreto, guardaran secretos o hubiera algo que no se le pudiera decir a la gente. Sí, sí. Como te digo, sí. somos muy reservados, las brujas y los brujos wicas somos muy reservados en cuanto a nuestros rituales, en cuanto a nuestras no tradiciones porque esas son públicas, o sea, todo el mundo conoce las tradiciones que, que tenemos, pero sí este si sí, por ejemplo si yo hago un ritual no te lo voy a decir, o si tú me dices es que necesito que me protejas, necesito tu consentimiento para protegerte es que necesito que me protejas yo voy a hacer lo necesario para protegerte, pero no te voy a decir qué hice, lo que sí te voy a decir, y eso lo aprendí, te digo de mi amigo satánico uh -huh. que yo no lo aplicaba o no lo decía es uh -huh. que lo voy a hacer pero ya no me preguntes más sobre eso o sea, tú sigue tu vida tu camino va a suceder en algún momento de la vida entonces, este es lo que les digo, ahora ya lo hice, ya está, tú sigue con tu vida y va a suceder en algún momento de la vida. Oye, tu amigo satánico sí está muy empapado del tema, si ¿Sí, es una persona que digamos, es un conocedor del satanismo. Del satanismo y de la wicca y de todo, él también ha estudiado mucho y es, no sabes, es un amor de persona, siempre que le pido ayuda en esas cosas, porque no vive aquí en México, vive en otro país, Siempre que le pido ayuda, digo, yo no podría hacerlo, pero ¿podrías ayudarme tú hacer, haciéndolo? Se sí, ahora le va. No sabes, es un amor de persona. Siempre Oye, que le pido que... ayuda o consejo, ahí está. ¿Crees que podría ser un invitado sí. para que nos hable de satanismo? No creo, porque él, uy, no sabes, no, no le gusta, no, no le gusta salir en público. No, pues de hecho, puede... uy, que yo... Que, que lo tenga yo de contacto es, no tienes una idea, me costó mucho, porque él no confía en la gente. Pues puede se puede poner una máscara, o sea, ¿le puedes comentar a ver qué dice? A ver si se anima. Pues le voy a decir, pero no creo. No, tú, ¿esa es la energía de una Wicca? ¿Esa es la energía de una Wicca? Tú tienes que saber que la vida no es justa, ¿no? <risa> no, okay. Tú me estás diciendo que las Wiccas deben de tener... El pensamiento positivo, que no sé qué. Pero es, que tampoco, puedo, pero es que tampoco puedo manejar su voluntad. <risa> no, le vas a preguntar y se, yo estoy seguro que va a decir, ok, claro, sería un honor, sería un gusto. Ajá. Entonces okay. le dices, mira, vamos a ver las fotografías que nos ha mandado a la gente vale. para ver, para ver eh, su aura y podrías eh, decir un poco sobre su personalidad, ¿cierto? Pues sí, a ver. ¿Qué le puedo decir? Pero métala. Sí, voy. dice, hola, Ox, soy morena. Te mando... Yo también soy moreno. Yo o sea, también. No, no lo ando presumiendo, digo, no sé por qué te presentas así. Hola, Ox, soy morena. Te mando mi fotito para ver si te puedes, si se puede visualizar mi aura. Saludos, te quiero mucho. A ver, vamos a ver a esta chica que no nos dijo su nombre. Pero que es morena. Pero quita el cursor de ahí. Ándale, gracias. Ok. Yo veo que ella está tratando de canalizar una situación que está pasando en la vida. Veo que tiene aquí de su lado derecho. Eh, perdón, tiene... Perdón, ay, perdón, perdón. Sí, tiene como como, una canal, como un camino como que está tratando algo diferente en su vida. Yo pensé que como un mocho, un mechón azul. No, tiene, tiene aquí como... Bueno, más bien de este lado sería de su lado derecho. Tiene sí. como un, como un Tuvito como un canalito, me llama mucho la atención eso, como que está tratando de hacer cosas diferentes. O salir por un camino diferente, un atajo diferente, algo que nunca había hecho en su vida. Eh... O sea, o sea, que va que va a hacer algo que nunca ha hecho en su vida. Ella tiene esa intención, eso es lo que ella quiere. Está pasando por una situación, no sé si bonita o mala, no, no tengo idea. O a lo mejor en su trabajo va a hacer algo diferente, o a lo mejor va por vestirse diferente, o va a cambiar el corte de cabello, no sé. Pero está intentando hacer algo diferente en su vida que nunca había hecho. Oh, suena bien, suena bien, ya entendí. Y okay, como alguien le está aconsejando ese cambio. Alguien, alguien le está aconsejando ese cambio. Es una yo... novia, la vas a sacar. Ajá, <risa> yo. Sí. Es, una, es una rubia, la vas a sacar. Sí, la estás sacando, de hecho. Entonces, este, lo que veo es, veo mucho amarillo, ella tiene mucha... La persona, ella es encantadora, o sea, ella tiene facilidad para encantar a gente, o sea, la gente la, que la conoce es, ¡ay, qué buena onda! Es, esta persona es simpática, es, no es dicharachera no es, pero brilla tiene un brillo propio, o sea es no sé si sea tímida o sea muy espontánea y sociable pero cuando la conoces dices, ay mira me cayó bien es bien simpática, es, tiene tiene brillo. Tiene tiene buena energía, muy bien sí, sí. vamos a pasar a la siguiente ahí vayan diciendo si le atiné o no <risa> vayan escriban ahí si le atinó no le atinó etcétera, vamos a ver a Beatriz G que nos está viendo en YouNow, Beatriz, te mando un abrazote, Beatriz, ¿cómo estás? Te mando mi foto para ver si tengo aura. Beatriz, tenía mucho la duda de qué color podría ser su aura, pues aquí la estamos viendo. ¿Sí se ve? Sí, ella es lo que te digo, ella está aterrizada, ella, ella como que... tiene no, que ella es una cosa bien, ¿no? Eh, No, ella... <risa> sí. Así como, bájate de la nube. No, es que ella es, es como. Se siente. Ella piensa que es ella y no hay nadie como ella. Pero tiene un, Es muy chistoso porque ella tiene muy adentro de ella. Esconde una espiritualidad muy grande. Ella sí tiene una espiritualidad muy grande. Es. En lo que sea que cree, no. Lo que sea que pueda creer ella, no importa. Pero cree con ganas, o sea o sea, no te puedo explicar, o sea la fe que tienes es muy grande pues pero ahorita que estamos hablando esto de brujería y demás eh, dice, no, yo soy de otro material diferente, yo mi realidad es otra. O sea, es creída No ella es centrada en su realidad ¿Centrada en su realidad? Sí, o sea si tú la quieres mover, no, es que eso no es lo correcto, tú puedes creer en ah, otra cosa. Necia. No, <risa> su fe es tan grande que de ahí no la mueves. Ah, ok, ok. ¿Algo, algo más que le veas? Que qué bonitos ojos tiene debajo de eso, no, no es cierto. Este. <risa> tiene, pues es que es lo que más que le veo. Entonces, ¿qué hora tiene? Es como naranjosa, verde y muy azul hacia, hacia el centro, como hacia adentro, como que tengo que, no, no promociona su fe, no dice, ah, yo creo mucho y yo voy y, y hago mis ondas de fe todos los días, no lo dice, pero, híjole, no tienes una idea, si ella, por ejemplo, reza, reza mucho, ella tiene mucha fe en que ese es el cambio, y está padrísimo, está padrísimo. Ella está fuerte en su fe. Ajá. En su camino espiritual. En su camino espiritual está fuerte. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Eh, Beatriz, ahí pon si sí latinaron, atinaron. Si sí eres una fanática religiosa, ponle si soy fanática religiosa. No, no dije eso. No dije eso. No, no es fanática religiosa, es otra cosa eso. Eso fue lo que entendí. No. Bueno, ahorita que ponga ella, a ver si, si, si le atinaste. Vamos a ver otra persona. Uh -huh. Vamos a ver. Tenemos a que quería Evelyn. A ver, vamos a ver, Evelyn. Ay, Evelyn, ay, Evelyn. Madre ay. santa, qué foto. Magia. Qué ese, ese, ese fue el truco con maña, Oxlack. No, ya, ya, Evelyn, ya la conozco. Entonces, este. Ah. Pero no sabía que iba a ser una foto de esa calidad. A ver. Ah, ok. A ver. A ver. Um, ella es transparente. Ella no se esconde ante la gente. Dice, soy así, y o sea, tiene una obra muy blanca, muy transparente, o sea, muy saludable, en el sentido de que no se esconde, no aparenta. Es un libro abierto. Ella sí tiene un, un híjole, tiene dos este, sigilos de protección. ¿Tiene dos qué? Sigilos, dos sellos de protección, dos personas importantes en su vida o dos ayudas espirituales. Pidió ayuda de protección y la, la protegieron. Tiene dos sabe? ayudas espirituales. ¿Esto podrían ser dos personas que, que han fallecido y que están con ella? No tengo idea. Eso sí no lo puedo ver. Lo que sí te digo es que pidió ayuda para que la protegieran y la protegieron. Está súper protegida. O sea, si ella cree que le ha ido mal en la vida, para nada. Para nada, o sea, le pudo haber ido peor, yo veo que le pudo haber ido peor, pues está muy protegida, o sea, tan protegida que tuvo que tener dos protecciones diferentes, veo ahí dos como, como ovalitos así, negros, esas son las protecciones. Hay, hay, en, en donde vive o donde se relaciona, ¿corre peligros constantes? puede ser, o sea, es que yo no sé qué peligro o en qué situación estuvo que pidió ayuda para que la protegieran eso no lo puedo ver, yo hay, habrá gente que sí, pero eso yo no lo puedo ver, hay un uno en forma de conejito, no sé si tiene algo que ver con conejos o sea que yo escuché ayer un conejo vampiro algo así, no <risa> no, bueno y otra mano así, la otra protección ya se abrió, tiene, es como una mano así una protección es como una mano así abierta y la otra era como un, un conejito. No sé si algo tenga que ver. O sea, algo representa la mano y algo representa el al conejo. Pero son protecciones, o sea, está bien. Ok. okay. Ah, pero creo que ella lo, no sé si en ese caso ella lo relaciona como, no sé, por ejemplo, mi abuelita comía con conejos de chocolate. Y entonces la protección se la mandó su abuelita y se representa como el conejo, porque más pienso en mi abuelita como un conejo que comía de chocolate, por ejemplo. No sé, Hay cosas ya, así. Algo así que se relacione. ¿Podrías decirle algo quizá que le pueda pasar en un futuro? No, no. Lo que se ve en el, en el aura es la energía en el presente. Lo que está viviendo, lo que está pasando y sus circunstancias presentes. Ok. O sea, más su personalidad, pero presente, porque las circunstancias cambian, como te digo, y si mañana ella se enoja, su aura va a cambiar. Muy bien. Ya la voy a quitar, porque luego aquí nada más andan viendo a ver quién se roban, y ya, ya fue de suficiente robo de, de material aquí. Ah, dice que brillosa, pues sí está brillosa, ¿eh? Está brillosa, Tengo que blanca y transparente, muy bien, y protegidísima. Mira, dice... Este... No manches, estoy temblando, súper. sí, gracias Luna, el conejo tiene todo que ver, después te cuento, me dice a mí. Ay, Luna, no hombre, uy, aquí pura gente poderosa, a ver, de una vez les digo youtubers, gente del chat, eh, cualquier otra persona, no quiero que me anden robando aquí a gente como a Evelyn o a gente como Luna, ni para sus eh, administradores, ni moderadores, ni para sus entrevistas, que quede aquí eh, acordado que nadie se viene a robar aquí nuestro talento, no puede ser, vamos al que sigue. A ver, vamos a ver, puras mujeres, mira, puras mujeres, vamos sí, a Sí, es que los hombres tienen esa cosa de que no le entran mucho eso. Dice, hola, buenas noches, ¿podrías decirme qué te dice mi foto? Mi aura, mi nombre es Estefanía, o sea, sí. ahí tenemos la foto de Estefanía. A ver, Estefanía no está dudando mucho de sí misma, tiene muchas dudas de sí misma ahorita. Eh, ¿Sabes por qué lo veo? Porque veo que tiene arcos que salen, pero regresan, salen y regresan. Está, duda, está en un momento de duda, no sabe qué hacer con algo, no sé exactamente qué, parece que es algo material o porque es como más naranjoso, entonces tiene más que ver con lo material, no sé, podría ser, no, tiene, no sabe qué hacer con algo de dinero, no sabe qué hacer con algo de casa, no sabe qué hacer con algo de una propiedad, no sabe qué hacer con como algo, pero es más material, supongo yo. Eh, tiene ya... Híjole, qué bonito, ella tiene, también brilla mucho, es, mira, ¿sabes cómo has visto la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo le salen rayos dorados? ¿Así? ¿Le salen rayos dorados? Yo no veo, pero te creo. Sí, no, pero sí, si sí. ves la imagen de la Virgen de Guadalupe, cómo tiene los rayos la Virgen de Guadalupe. Ah, sí, así que ¿por le salen a ella. porque es un sol, se supone que está atrás. ¿A, sí. él, ¿A ella le salen así un sol? Sí, sí, a ella le salen rayitos así. ¿Qué significa eso? Significa que, que es una persona igual que brilla mucho, que tiene luz propia, que aunque está dudando ahorita, mi consejo sería no dudes, tú tienes suficiente poder y suficiente brillo para lograr eso que estás dudando, ya no lo dudes. Sí, ay, qué bonito, sí, tiene, es que es... la veo como que tiene una personalidad... Adentro, o sea, adentro de ella su personalidad es muy blanca, es muy pura, es muy ingenua, muy... Entonces yo creo que tiene miedo que le tomen el, el pelo. Oh, ok, tiene, tiene temor de que alguien, le, por, por su buena fe, buena voluntad, pueda ser eh, lastimada por algunas personas de... Ajá, por eso está indecisa, pero a lo mejor no es, sino por ejemplo vamos a suponer que va a vender algo y le tomen el pelo y no le paguen todo lo que es o, o sea no sé si quiere comprar algo que se lo den a un precio que no es si quiere este no sé cosas así ok eh, puede se puede ver algo de, de cómo está su relación sentimental o se puede saber algo al respecto Sí, pero es que ya no lo estaba pensando, creo, en el momento que tomó la foto, porque veo muy poquito Rosa. Ella es muy, muy ingenua, muy, ingenua en el buen sentido, o sea, es cándida, es ternurita, es, pre pretende ser una cosa que no es, pretende ser fuerte, pretende ser, este, claro, yo soy muy acá, ¿no? En el amor. Y en realidad es una ternurita, es un dulcecito, es no sé si, si también tenga que ver con las dudas que, que está teniendo porque es, es que esconde mucho cómo es en realidad en lo sentimental y en lo espiritual, porque en lo espiritual, híjole, podría, si ella dejara de dudar de sí misma, uy, no sabes o sea, llegaría súper alto ok muy bien, pues ahí está para, ¿cómo se dijo que se llamaba? se llama este Stephanie, ¿cómo se llama? Eh, Estefanía, sí, Estefanía. Ahí está Estefanía. Vamos a ver ahora de este lado. Pero que vayan diciendo, sí, si sí o sí, si no, porque si no, ¿qué? Tenemos un hombre de ojo verde. <ríe> Ándale. Ese es un actor, yo... es un actor, pero la mandó a Akira, este, la manda a Akira, pero ese es un actor, pero igual. Pues, Ándale, quiero... no, no vaya a ser el novio de Akira y yo ya diciendo que de eso quiero y de eso me das. <ríe> <ríe> no, pues di lo que quieras, si de eso quieres y eso te da, pues. Eres Wicca, tú forjas tu destino. No, pero si está apartado y es privado, pues no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues las Wicca tienen poder, Odín tiene poder. Este, este hombre es él, este nació para ser líder, este es el líder, tiene un poder de convencimiento increíble, veo puro morado, y el morado es que si tú tenías azulito y la espiritualidad y qué bonito... No, hombre, este señor es él. A los que les veo morado, siempre les digo que son como el Jesús número dos. O sea, ese poder de convocatoria y de convencimiento tiene. Ok. Este es un okay. líder nato. O sea, tiene todo el morado que te puedes imaginar. Está bellísima su aura. ¿Todo lo tiene morado? Sí. O sea, y empezando desde aquí, que es como... Él no se deja vencer por las enfermedades. Haz de cuenta, él, si, si se va a enfermar, dice, ni más, yo no me enfermo y no se enferma. O sí se enferma, pero como que no, no este, no es este, se enferma, pero como dice, no, no pasa nada. Y él va y al ratito se le quita. Ok. Y, y sabes que tiene una tendencia a hacer lo correcto. Le molesta o sea, a la gente que no haga lo correcto. De su lado derecho, su lado derecho, su lado derecho de él, tiene un camino así, sobre todo en lo... en, O sea, a él le gusta escuchar que la gente está haciendo lo correcto, que todo está bien. O sea, que este es el, el, el mejor prospecto para una mujer. Pues te digo, me latió, te digo de eso. ¿Te latió? Quiero... ¿Sí te latió? Oye... ¿Cómo ves? No, eh, no es cierto, ya vi que es Akira, ¿no? ¿Tiene, tiene dinero o no tiene dinero? No es muy apegado a lo económico. Es que ¿sabes no, qué es pues lo que pasa no. con esta persona? Bueno, es... ¿Sabes lo que pasa con esta persona? Convence sí. tanto que tener dinero no le preocupa. Él sabe que va a llegar. De cualquier manera va a llegar. O, o sí, pero pues de con puro convencer no se come. Entonces, Ajá. pues ya no es el... el... El prospecto perfecto. Pues es que depende de lo que quieras. Hay gente con mucho dinero que es bien, ¿no? Uh, así, así lo aceptas? Yo sí. Eso, vamos a ver. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Pues ahí está, nuestro amigo Akira que mandó su foto. Eh, vamos a ver, otra foto, otra. Pero que vayan diciendo si, sí, es sí, cierto. Sí, pues ahí, <risa> ahí vamos a ver. Bueno, aquí vamos a, tenemos otra fotografía, vamos a ver. ¿Qué puedes ver? Ándale, así, ah, así está perfecto. Esta persona tiene una situación de vulnerabilidad. Está vulnerable ahorita. A lo que me refiero es que está intentando cerrarse. Como su energía la ve así como que está como... Ay, ¿cómo te explico? Como en onditas. Uh -huh. Como lanes, haz de cuenta. olanes, eso, ándale. Como lanes. Y eso significa que está tratando de recluirse, cerrarse. ¿Por qué? Porque está en un momento muy vulnerable. Ve uh -huh. cómo le brillan los ojitos. Eso está de acuerdo, Ah, Porque el brillo va para adentro. <ríe> Como que me cierro. No quiero que me vean. Estoy vulnerable ahorita, no no me veas, o sea, hace, hace cuenta, hace cuenta como tú, Oslac, vas al baño y estás en el baño y abre la puerta, ¿qué dices? No, no me veas, cierra la puerta, hace sí, no, pues yo me encabrono, de hecho, yo no voy al baño si hay alguien cerca, o sea, para mí, el baño es lo más sagrado. ¿Pero por qué? Porque estás en una en una situación, en una posición y en un momento, situación, momento y posición, vulnerables. Vulnerable, vulnerable. Así se siente ella, ¿no? Ah, pues o sea, que... No me vean, váyanse, no quiero pero porque está en una situación, ahorita ella se puso, ella se puso en una situación vulnerable. Tiene una protección. No debería de tener miedo porque tiene una protección. Le estoy viendo un sigilo de protección. Y una mega protección. Es, es como un animalito, hace cuenta como un ajolotito, que está padre porque esta protección, no es fija como la que vi de la otra chava, que eran el conejito y la otra cosa, la uh -huh. mano. Eran estáticas, o sea, fue un momento que lo necesitó y ahí está, pero no se mueve. En este caso la protección es reciente. Yo creo que recientemente pidió protección. Está como que fresca, por así decirlo, porque se le está moviendo por todos lados. A lo mejor no es de protección, a lo mejor pidió sanación. Ok, ¿cómo Bastante. la ves en el lado del trabajo o profesional? O sea, me Andrea, manda tu foto Andrea, porfa está en un momento muy vulnerable en general en el amor, en el trabajo en, el, en, en todos los aspectos está tratando de cerrarse, pero yo diría no te cierres me da la impresión que pidió sanación o protección, una de esas pero a mí me da la impresión que más bien fue sanación porque esa, ese, ese sigilo le está dando vueltas como y así hacen cuando los que sanan entonces, si ella se siente vulnerable por esa estar desprotegida o enferma, que por eso pidió la protección y o la sanación, no te preocupes, hija, ya está. Tú vuélvete a abrir, ábrete, te están sanando, te están protegiendo. Ok, muy bien, vamos a pasar a la otra persona. Andrea, manda tu foto, por favor. Vamos a ver, aquí que dejó un puntito, aquí que trae la foto, vamos a ver. Este es Akira, otra vez Akira otra vez Akira manda su fotografía, ahora sí la, la verdadera, Akira manda su fotografía verdadera y ahí está, ahí lo tenemos, ¿cómo lo ves? Um, espérame, me cuesta trabajo porque el fondo no ayuda mucho, espera, yo veo que es una persona que es aferrada. Es aferrada, yo la veo aquí, o sea, si las otras eran naranjas, este es café. Es una persona aferrada. Es una persona que es unidireccional. O sea, a mí me dijeron que para allá y para allá voy y no me digas que hay una forma más fácil. Y de ahí no me mueves, hazle como quieras. Entonces, o sea, es aferrado. Pero es feliz así. Las cosas le han resultado así porque yo veo su aura es. Como el mar cuando está tranquilo, así ondulea, ondula. Ajá. Eh, porque está tranquilo, está feliz. O sea, vibra en el momento y vibra siempre así. Sí, yo sí he visto que es aferrado, la verdad. Sí, concordaste con eso. Aquí era así, es aferrado. Pero es feliz así, o sea, no le ha pasado. O sea, ser así le ha funcionado. No es nada malo. O sea, ser aferrado, si te funciona, pues bien. Ok, ¿podrías más o menos decir qué signo es? ¿Tú puedes ver eso? No. no. ¿No? No, lo que veo son las energías, no los símbolos. Sí. Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ser más rápidos porque, porque hay muchos. Vamos a ver quién se quedó hasta abajo. Soy Luciana, manda una, una manita así. Me, me encantaría que dijeran si sí o si no, porque si no, pues me voy. Sí, exactamente. Pongan ahí al final de que hemos... Eh, hecho esta lectura de Aura, pues que digan si, si sí o si no lo que dice nuestra eh, invitada Luna Wicca Estamos viendo a nuestra amiga que tampoco no dejó nombre, pero pues ahí, ahí la tienes. Yo a ella la veo en una situación ahorita que está equilibrándose. Siento que salió de una, Híjole, siento que salió de un momento muy difícil. Porque veo que su aura se está equilibrando, se está, está tirando así como que para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Como que apenas está saliendo de una situación y se está equilibrando. Yo veo que ella también tiene una protección y es una protección de tierra, como que... No sé si la situación que pasó fue que se la iban a, la energía se la iban a arrebatar de alguna manera y ya se sintió débil, se sintió cansada y, le, y pidió ayuda con eso. Cuando digo que piden ayuda me refiero a ayuda espiritual, o sea que se encomendaron al santo de su devoción, a eso me refiero, o, a algún, o a algún espíritu que ya trascendió, algún familiar fallecido, okay. a eso me refiero cuando piden ayuda. Eh, pidió ayuda y le dijeron mi hijita pues aterrízate o ella soñó o ella oyó o ella vio cosas como te diré como avisos como ay, cómo dice cuando te aparecen cosas de repente como signos Ajá. le decían aterrízate porque yo vi una montaña con, con arbolitos con un bosque no sé si eso tenga algo que ver con la ayuda que pidió Sí. Pero veo que se está equilibrando a penitas, se está saliendo de esa situación. Oye, una pregunta, Luna. Eh, de, de, al inicio de la transmisión, por ejemplo, alguien había preguntado que si dabas consultas y, y cobrabas por eso. ¿Se hace eh, eso? Eh, sí, más que nada, sobre todo de lectura de aura, porque... Y hechizos hago, pero el problema con los hechizos es que, es que la gente es bien desesperada. Piensan que es para, ahora sí que era para ayer... Ajá. Y los hechizos se tardan, tardan a veces hasta meses. Entonces, hechizos ya no hago porque le me dice, ay, no, no es cierto, ni funcionó. Ya después de, ay, sí, sí funcionó, pero ya pasaron como cinco meses. Entonces, este lo que hago más bien es lecturas de Aura. Uh -huh. y, y ahora sí que cobro lo que sea su voluntad. Ah, muy bien, no, no, no sabíamos. Pues bueno, este aquí otra chica que... Que eh, hubieras mandado otra foto, Andrea, pero bueno, aquí esta chica, ¿qué le ves? ¿Por qué otra foto? Esa foto está muy bonita. Está muy destapada. Oh, que la canción. Eres muy celoso con los tuyos, ¿verdad? Algo, algo. ¿Con tus amigos y así? <ríe> sí, sí. <ríe> sí, soy inseguro seguramente. Es puro cotorreo. Es puro cotorreo. Yo no sé. este Ella lo que tiene es que su energía es de que se deja llevar. Se deja llevar y como que lo mismo, eh, veo su energía ondulante igual, pero es como azul y blanca, o sea, es... Me, re, me refleja que su espiritualidad ahorita está bien, está en orden, está en paz consigo misma, le costó trabajo llegar a como está ahorita, tranquila y en paz consigo misma, porque sí veo que hay todavía una sombra de algo que le, no es la sombra que está ahí, se la veo del otro lado, veo como un reflejo de todavía algo, algo acaba de pasar, bueno no acaba de pasar, algo pasó, que no, no la dejaba tranquila, no estaba en paz, y ahorita ya lo logró. O sea, algo, algo le había pasado. Ajá, algo le, le, sí, la perturbó, la molestó, la inquietó, la molestó, pero ya pasó, y ahorita ya está tranquila. Pero, está tranquila? No, o sea, ahorita dice no me muevan de aquí, no me muevan de aquí, en un rato no me muevan de aquí. Como cuando estás acostado así en, en el mar rico cerquita de la playa, así, disfrutando del mar, y si no me muevan de aquí, estoy bien rico aquí, así este, hasta, hasta la siento su energía como tibia, como rico, como está, híjole, me costó mucho trabajo salir de ahí, ahorita no me muevan, ahorita quiero quedarme aquí un rato, no me digan, no me muevan, no me hagan no hago caso no hablo así estoy bien se siente agradable donde está Sí. Está en una situación de no confort, comodidad y tranquilidad, no se quiere mover de ahí. No veo que vaya a cambiar en un ratito más como está ahorita. Su su mood, su ánimo, su estado de ánimo, pero está tranquila. Muy bien, eso eso es bueno. ¿Le ves algo a futuro? ¿Se puede ver algo así? No, más bien es que es ese pedacito de negrito que se está yendo, que qué bueno que ella lo superó porque sí se veía que era algo feo. Ok. Pero, pa padre, porque ella no, necesit no necesitó protección, ella salió solita, es un alma fuerte. Ok, es un alma fuerte. Vamos a pasar a otra persona. Digan si es cierto o no es cierto. <risa> Este. No sé Ay, sí, si. te llamó como 500 veces, ¿verdad? Acabó, ah, mandó la foto de Maru y la, la foto de Dere. Primero vamos con Dere y después vamos con Maru. Ahí está Dere. Ay, qué buena onda. It, it tiene muy buena energía. De, de entrada me transmite buena vibra. Es este... Como que... ¿Ves cómo hay gente que dice que es mal vibrosa? Él es buen vibroso. ¿Él <risa> es buen vibroso? Sí, de, de entrada me cayó bien. O sea, es, tiene buena vibra. Es este... Tiene... Es él igual, es un, es un libro abierto igual. O sea, es lo que ves es lo que hay. Tiene... Él es chistoso, tiene una protección, pero se protegió a sí mismo. <risa> ¿Eh? O sea, la otra chava se cuenta, salió de la situación solita sin necesidad de protección. Él necesitó protección y dije: Yo me protejo a mí mismo, ¿cómo no? Entonces, este, se protegió a sí mismo, tiene un sigilo de protección, pero sale de él, de dentro de él, lo veo saliendo de su orejita. Okay. De su lado izquierdo. Ok. Él, él, él, él, él es muy fantasioso. Muy fantasioso. Eh, cool. O sea, cree... Él no cree en los imposibles. Él dice, lo imposible sí es posible, solamente cuesta un poquito más. <ríe> él es muy fantasioso. Veo, lo veo como suaves, toda etérea, toda así como nubecita, como juguetona, como... Yo qué sé. Ok, muy alegre, tiene muy buena vibra. ¿De qué color dijiste que se veía? ¿Amarilla? Este... Como nubecita, como etérea, como... Es que no tiene un color definido, varía entre azulito y blanquito y... Ah, así. ok. Si lo pudieras relacionar con un animal, ¿sí podrías relacionarlo con alguno? Pues con algún ave. Iba a decir un pájaro, por eso estamos serios. Un ave, ¿Sí? no, un ave. Los, los pájaros son bonitos, no sé cuál es... Lo malo de los pájaros. Con un ave se puede relacionar con un ave. Dilo de, con un pájaro. Sí, también. Con o sea. un pájaro. <risa> con un pájaro, entonces, lo relacionamos con un pájaro al buen Pero como tipo, como tipo marítimo, como tipo, no, no, no, una estás de cuenta, un canario, una cosa así, poquita cosa, es una cosa. Un pajarote, con un pajarote <risa> Un señor águila, un rollo ¿Un así. Un señor pájaro. Le falta bigote para que sea un señor pájaro, ¿no? También. <ríe> ok, vamos a ver a Maru, que es la que sigue. Aquí está Maru desde Argentina. Uh -huh. Ahí está Maru. Dice Carlos Armijo que tiene razón, que le gustan las aves, fíjate. Ajá. o sea que sí le atinaste más o menos pregúntale si sí es cierto que se prote... te protegiste a ti mismo hijo a ver Carlos Almijo, si te protegiste a ti sí de me protejo me protejo me protejo a ver ahorita que nos contesta si se protege o no se protege a ver déjame déjame que conteste y ya continuamos Carlos Almijo dice guapa mi amiga <risa> te protegiste Carlos Guapa mi amiga. Contexto. <risa> o sea, pero que especifique. Guapa ah. su amiga ella, guapa su amiga yo. Carlos Armijos <risa> Latoso dice que sí. Y que guapa tú. Guapa ah, bien. Tú. Ah. No, su amiga sí está guapa. Órale. Oh, vamos con este... con ¿Quién es? Luna. No, como en esta... Con ella, vamos con ella. Ella lo que tiene... Con Maru, con Maru. Maru, ella tiene un aura muy brillante, muy brillante, o sea, es, es casi perfecta su energía. Es wow, es, eh, tiene brillos, tiene destellos, tiene eh, um, ¿Cómo te diría? Es blanca por fuera y blanca por dentro, o sea, ella no aparenta nada, pero no le importa si la gente, o sea, no, eh, no es como los otros que soy libro abierto que dicen, esto es lo que hay, o sea, ella ni se molesta en decirlo, o sea, sí. ella es abierta, punto, es su energía increíble, balanceada, en su lugar correcto, no tiene brillos más para allá que para acá como los otros está balanceada, está equilibrada, está en un momento perfecto de su vida y lo sabe o sea, ella está en el momento perfecto de su vida hablamos con, con la edad y el momento que está viviendo eh, sí, en, en su energía sí, o sea, la tiene súper equilibrada porque yo veo por ejemplo, es que no es que todo sea así Es de su lado derecho está blanco y de su lado izquierdo está un poco más oscuro pero están en equilibrio, uno está arriba y otro está abajo, es como decimos en Wicca, como es arriba es abajo, ella ya entendió, ella ya conectó, con lo que tenía que conectar, pues. ¿Cómo lo ves, eh, cómo la ves en el romance? Está conectada, es que es en todo. O sea, si ¿sí tiene novio o no, es para una uh. tarea. <risa> está, a ver, Oxlack. Está, está conectada, Ah, pensé que ibas a regañar. Yo estaba preguntando por la gente, por la gente. Preguntó que era para una tarea. Que está conectada. ¿Eso significa que tiene novio o que no tiene novio? Que está conectada en el amor. O sea, a lo mejor no tiene, pero está conectada en el amor. A, a, a lo mejor sí tiene. <risas> ah, ok. No lo sabíamos, gente. Dice, ya encontré a mi ángel. O sea, que sí le vas atinando. No manches, Maru. Acá todos pensamos que eras este, soltera, ¿cómo que ya encontraste a tu ángel? Dice, mándenme una foto de Melissa. <risa> ok, entonces está conectada. Vamos a pasar al siguiente. Ay, qué a la... bueno. sí, sí, le estoy atinando. <risa> sí. A ver, dice, yo, yo, por favor, vamos a ver lo que dijo, por favor. Ah, aquí está. Yo soy X, soy hombre, por favor, quiero saberme ahora. Sí, por la neta lo estaba dudando. Dije, ¿este será hombre? ¿Será mujer? Es será? que me da risa. Es que yo no veo por si es masculino o femenino. Yo te, te estoy leyendo las energías. Me vale gorro si es masculino o femenino. O este, quimera o, o fluido. Me da igual. Me es muy sin embargo. Este... Ay, ah, su, sí, su aura también está muy bonita. Fíjate que tiene... Su, su personalidad es muy padre, pero es como que igual trata de esconder su energía, como que yo siento que algo le ocurrió en el pasado, que su energía como está ahorita, mm, o sea, veo lo de adentro como él es por dentro muy padre, tiene una energía blanca, tiene una energía pura, tiene un, como que digamos, es de buen corazón. Pero okay. su energía de afuera no corresponde, la veo más gris, la veo más, la veo mal, como que no está en sintonía con lo que realmente es, como que está tratando de aparentar algo que no es, ¿me explicó? O sea que tiene que salir del closet. O sea que tiene que dejar de aparentar y mostrarse tal cual es, no tiene nada de malo y gente ya te aceptarán como eres. Ah, o sea y que no. esta playera que tiene del mismísimo Satanás... Solamente es para espantar, pero en realidad es una buena persona. No, los, deseos, los que adoran a Satanás no son malos. <risa> no, pero, él piensa que sí, pero él piensa que sí, por eso la trae. Ah. Si sí, él piensa que se ve malote con la de Satanás. Por eso es como, me voy a vestir así para que en la calle me respeten. Me voy a pintar las uñas de negro y que viva el rock and roll. A, a lo mejor es al revés, a lo mejor es así como es. Y afuera aparenta otra cosa. A lo mejor lo estamos viendo al revés, ¿no crees? Esa es, esa es la duda, pero él ya que nos diga. Ajá, sí, más bien. Mira, dice Andrea que definió, definió exactamente su aura. O sea que sí la atinaste. Voy, voy a investigar qué hecho oscuro en su vida ha pasado y que ya superó. Digo, ya no, ya no me afectaría. ¿Está bien que le pregunto o no le pregunto a Luna Wicca? ¿Sería bueno indagar en su pasado? O sea, yo hablando con Andrea. Ah, este, pues, como, es que eso ya depende de cada quien, es lo que cada quien se debe de. Yo digo que hay que ver el pasado como para aprender, pero no para regresar ni para quedarse ahí. Ok. Y es muy peligroso eso de mirar el pasado, o sea, si ya lo superó y ya aprendió, o sea, ya, como decimos, lección aprendida, pues ah. como para qué regresa, no tiene caso. Ok, entraste como luna Wicca y vas a salir como la maestra Wicca, así que yo eh, hago lo que usted me diga, maestra. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Entonces, mi amigo, pues, que, que es que el, el libro del diablo y que Satanás y que... Pero cuerpos. además tiene una energía muy bonita, o sea, él, él tiene una espiritualidad muy bonita, no, no sé por qué está aparentando ser algo que no es, porque wow. lo de afuera, afuera como que está gris, como que es, no es lo que él es en realidad. Sí, sí, se sí, si abriera y, y dejara de aparentar, hijo, tú verías que más gente se te acercaría porque tu energía está muy bonito, o sea, por dentro vibras muy bonito, neta te lo digo, pero no aparentes algo que no eres. Ok, ahí está. Buen, buen mensaje. ¿eh? Deja a ver aquí a Fer. Aquí me dijo que yo, Oxlack, yo, por favor, por favor, yo, Oxlack, yo fui el primero. Aniel Max, ahí está Aniel Max. Porque me pidió que. Oh, Aniel Max se enojó. ¿eh? ¡Ah! Hermano, ándame la foto. Ahí está. A Aniel Max pensó que no lo iba a poner y eliminó sus fotos. No puede ser, Aniel Max. No te enojes, mi hermano. Mira, cuántos, cuántos mensajes están llegando, no puedo, no puedo creer. Es que como que sí le estoy atinando, ¿verdad? Si sí, sí le estás atinando. Ah, mira, ahí va, ya, ya se encontentó Aniel Max. Bueno, espero que no hayas, no tengas algo que hacer o te estemos quitando el tiempo, Luna. No, no. Maestra mañana Luna. no, mañana descanso, mañana no doy clases. Ahí está, ahí está el buen Aniel Max, mira, ya había borrado su foto, enojón, enojón, pero ahí está. Ya lo puso. A ver, espérame. De entrada sí, sí, está, está muy protegido. Él, él pasó algo por algo mucho, muy difícil y le llegó una mega protección. Pero como te digo, también en una situación muy vulnerable, pero la, o sea, como que pidió y en así, como dicen, sí, era para ayer y órale, mijo, ahí está tu protección. Porque. Híjole, no. Algo como. Lo veo Es su protección. No sé si tengo algo que ver. Te, te, te trabaste, no te escuchamos bien. Otra vez. Ah, perdón. Que su protección es como un búho, una lechuza. Ok. Lo veo como con forma de pera, pero para. O sea, yo más lo intuyo como en forma de búho, en forma de lechuza, un ave así, este, incluso un mirlo, un cuervo, un pájaro así como tipo nocturno. Ajá. Pero okay. es, esa es la protección que le llegó. Y este, de ahí en fuera, ¿sabes qué pasó con él? Sí. Tiene... Esta al contrario tiene su aura desequilibrada. Ok, está... ¿por qué estará desequilibrada? Por lo recién, que le pasó? Pasó, recién pasó por algo, pero esa protección te va a equilibrar, no te preocupes. Eh, sí, está súper desequilibrado. Mira, incluso vele los ojos, como tiene un ojito más arriba que el otro, incluso porque la energía lo está jalando. ¿Ya viste? Como okay. que un ojo más abierto, el otro más cerradito, pero además como que uno más arribita que el otro porque su energía está así. Bueno, más bien como al revés, no sé cómo. Porque okay. está muy desequilibrado. Está... Bien. Perdió ¿Ves? el enfoque, eso. Perdió el enfoque, se desenfocó. Perdió el enfoque. ¿Ves algo uh, con respecto a su familia? No, yo, yo veo que si ese lograr enfocar, volvería a ser... A ver no sé quién seas, pero ¿cómo se llama? Aniel Max. Aniel, vienes de una cosa o un estirpe o un, si sí, la familia es poderosa, si tú te volvieras a enfocar con esa protección que te acabo, o sea, la cosa se va a arreglar, la protección ahí está, lo que pediste ahí está, si es protección, sin sanación, hijo, ahí está. Enfócate o sea, equilíbrate como te equilibras, enfócate en lo que tienes que hacer, tú sabes lo que tienes que hacer, porque yo no sé, pero él sí sabe, eh, y vas a regresar a a, a a ser esa persona que eras, o sea, ten, teniendo ese poder y ese arrastre, ese jale, ese, ese poder, así. Muy Eso muy bien, ahí está Daniel Max. Vamos a dar velocidad porque se pasan de lanza, dije cuatro, y miren, ahí están, eh, soy mía, mía, ahorita no te voy a creer que seas mía, vamos a buscar a Serena que también me estuvo, dice dice dónde está Serena, eh, mándame un mensaje Serena y dime, soy Serena, por favor, la mía, mi foto, por favor Oslan, por favor, porque no encuentro a Serena, eh, me llamo Sergi, me gustaría, eh, Pinche Oslan, ni me saludas en YouTube, Ahí estoy tratando de salir, se eliminó el mensaje. Uy, es que son muchos. Ahí está Serena, Pil, ya está. Ah, ya, ya lo mandamos. a Ella, ya. ya. Eh, pero ella no es Serena. A ver, vamos a ver este. Tampoco. A ver, vamos a ver este. Pues ahí está. Oh, a ver si pueden ver mi obra. Sí. Ábrelo un poquito más, sí, please. Sí. A ver, déjame ver si puedo abrir. <risa> que debería de haber una sección. ¿Qué tal si abrimos sección siempre y cuando manden superchats? ¡Ay, sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! Maestra Huica. Maestra Huica. Eso, maestra Huica. Ya unos, unos cuatro más y se acabó, ya estuvo. Tiene un. Una energía, su aura la veo muy delgadita. No sé si porque está tratando de cerrar su energía o porque pasó por una enfermedad. Bueno, no creo porque se vería diferente, se vería gris, se vería feo, pero está muy delgadito, como que pasó por un bajón energético. Podría ser. Pero una vez que, que logre establecerse energéticamente, o sea, haciendo lo que siempre hace sin cambiar... Eh, sin detenerse, vamos a decirlo, porque ya puedo decir, mediten, pero meditar, si no estás acostumbrado a meditar, te duermes y es una aburrición horrible. Los que puedan meditar, mediten y con eso nutren la energía de su alma. Si no, nada más sigan haciendo lo que siempre hacen sin, sin trastabillar, sin dudarlo. Sí, órale, tengo que trabajar, pues órale, voy a trabajar. Entonces, este, pero esta persona una vez que recupere su energía, porque si la veo muy delgadita hasta esta hora, está muy rara, nunca había visto una hora así. Mira, Ariel Max eh, dice, ok, sí tienes razón, Luca Wicca, y es lo que necesitaba para abrir mi mente y mis pensamientos. Mm. ¡Oh! Maestra Wicca, maestra, entró como Luna Wicca, va a salir como maestra Wicca. Muy bien. Entonces, bueno. este muchacho, ¿qué debe de hacer? ¿Qué, qué le puedes aconsejar que haga? En los que, próximos que, días. Siga, que, que haga lo que lo que siempre hace, o sea, que vaya a trabajar, que coma bien, que si hacía ejercicio, que siga haciendo ejercicio, sino que haga lo que siempre hacía, que no se pare, porque tuvo un bajón energético, pero cuando se recupere, va a volver a brillar, porque yo veo que su energía interna, o lo que queda de ella, es blanco, es, es, es una energía bonita, no... Pero sí, híjole, sí la veo muy delgadita. Como no, que tiene un bajón energético terrible. Este no lo podríamos relacionar con un pajarote. Podría ser un pajarito. No, este no. Ni siquiera con ninguno. Ni pajarito. Bueno, entonces ahí está. <risa> a él sí le recomendaría ir a abrazar un árbol para que se cargue de energía, para que veas. <risa> Voy a abrazar un árbol. A ver si ya te podemos decir que puedes relacionarte con un pajarote a ver oye oclac yo ¿Sí? fascinada de estar eh, pero me puedes dar cinco minutitos necesito ah. ir al baño corre sí sí claro que sí ahorita regreso sí a ver vamos a ver que aquí quién llamando la foto porque dónde está este serena que me estaba reclamando desde hace rato serena ah ahí está ahí está ya está serena aquí está serena vamos a quedarnos con serena soy Serena Pil Podrá verme ahora, creo que ya no alcanzo Sí, aguanta, aguanta, ahí está Serena Yo quisiera poner a todos, pero eh, Uy, que este Pues es que son muchos, la verdad Yo, la verdad, no tenía pensado hacer la dinámica Entonces, no sabía que podía hacer esto Luna Wicca eh, Yo creo que otras, otras dos personas después de Serena Vamos a... ahí donde dice Mía, por fin mandó foto Mía, vamos a ver si Mía es Mía de verdad. A ah, ver, ya Fuiste muy rápido, ¿las Wiccas van al baño tan rápido? Ah, no, es que yo a lo que te truje chencha, yo no sé lo, uh -huh. las mujeres por qué se tardan tanto yendo al baño. <risa> no, a lo que te truje chencha, ahora le lávate las manos de volada, va. Va, <risa> muy bien, pues con Serena que obviamente nadie vaya a robar aquí, ya nada más están viendo quién se quieren robar, no puede ser. Vamos vamos con Serena. Es este ella al contrario, ella es todo amor. A ella sí le veo su, su onda romántica. Ella es toda melaza. O sea, chorrea miel esta mujer por donde la mires. Chorrea miel. Hoy ¡Oh! todo amor, es toda ternura, es, es... ¿Pero qué crees? Es que eso lo tiene escondido. ¿Qué crees? ¿Es que eso supongo, lo tiene escondido? Supongo que si chorrea bien, pues debe estar muy escondido. ¿Por qué? ¿Porque no se expresa con lo, sus sentimientos reales con la gente? Es que eso tiene. En la capa exterior que yo veo, o sea, lo que refleja el mundo exterior, es tiene una capa como gris, como que ella solita se boicotea, como decimos, ¿no? Okay. Todo está saliendo bien, pero ella se mete la la pata ella misma para tropezarse y no le resulta. Igual o sea, que es... yo, igual que yo. Me meto la mano, me meto la pata a mí misma y no funciona. Su obstáculo es ella misma. Exacto. Voy a mandar un canto del ángel por los superchats que nos mandaron, por fin. Vamos a Va. ver. Va. Ahí está el canto de Ángel, este, nueva versión. Ese, ese está genial. Uh -uh. Ahí está, entonces ella misma se, se pone el pie. Su, pro, el pro, su problema de ella, no, el problema que ella tiene ahorita es eso. Eh, tuvo un problema amoroso y, pero es que el problema, quiere tener relaciones, o una relación amorosa, no muchas, <ríe> quiere tener una relación amorosa, seria, estable, bonita, uh -huh. pero ella se boicotea a sí misma. Okay. O sea, ella se crea nubes mentales que no son y este y, y, y fantasmas. Ay, Yo qué sé, ¿no se la cree? No, algo de, o sea, esto está muy perfecto como para ser verdad. Este, voy, voy a investigar qué pasa con este hombre, con esta mujer, no sé, lo que sea. Y se mete la pata ella sola, o sea, se crea fantasmas donde no hay y acaba de terminar una relación así, supongo, por eso tienes aura. O sea, o, o sea que a ella se le ve como que anda queriendo romancear. Ajá, porque como que es un máximo en la vida, es una mujer muy soñadora, muy, sí, hace, o sea, ella ve películas de romance y ¿qué? Comedias románticas. Es soñadora, es pero se mete la pata ella sola, o sea, no puede creer que alguien la quiera de verdad, que alguien, supongo que eso es lo que acaba de pasar, alguien la quería de verdad o la pretendía querer de verdad y ella no se dejó. No, es demasiado perfecto para ser real, bye. O sea, no porque, como, como el meme que dice, ¿no? En mi sueño me engañaste, ¿no? Soñé que me engañabas. Una cosa sí se inventó, una jalada así y no. Ok. Podría estar en, si está casada o en pareja, juntada, amante, sugar baby, sugar papi, sugar mami, ¿podría estar en riesgo su relación? Sí, sí, sí, porque ella se está haciendo telarañas mentales que no debería, porque su relación está bien. Yo no tengo Instagram, perdón. Ay, andas en todo, Wicca, andas <risa> leyendo en todos lados y demás, América no. Manzano. Pásen ¡Ah! Pero América Manzano, ya me caíste bien. ¿No tienes Instagram? Yo no tengo Instagram. O sea, te encontramos de fortuna. ¿La ley de la atracción y la ley de las huecas te trajo hasta esta transmisión? Sí, yo creo que sí. Ah, fíjate que yo creo que nada ocurre porque sí, todo eh, todo está guiado de algún modo. Alguien tenía que recibir un mensaje. Perdón, perdón, perdón. Alguien tenía que recibir un mensaje importante. O de sea, eso que Laura. Ajá. Ah, por eso estás aquí este día, esta noche, porque alguien dentro de esta transmisión, dentro del chat, dentro de lo que has dicho de las fotografías, alguien estaba un mensaje importante y fuiste el vínculo, fuiste el vehículo para esa persona. Me preguntan que si la magia, es que si yo creo que la magia es real, pero por supuesto tiene que ver con la energía y las vibraciones, y eso es real. ¿Existe la energía? Sí, existen las vibraciones, por supuesto. Eso es real. aquí, aquí ya dice que soy mía, pues no, no era mía, es Lautaro, vamos a ver a Lautaro que siempre está conectado en las transmisiones, ahí está Lautaro, um, él es pasional, él ¿Es? es pasional, o sea, tiene mucho espacio en su interior, exacto, no, es apasionado pues, ah, lo que hace es apasionado, o sea, él es del tipo que no puede dejar de hacer una cosa porque no, hasta que lo termine y lo haga bien, pero, pero no porque sea aferrado, sino por la pasión que, que, que, que, que tiene en lo que hace. Es súper apasionado en lo que hace. Es, híjole, no sabes, es, si soy algo tóxica, vaya le atiné. Le estoy atinando bien bonito. Mira, dice Candra Fo Foster, ¿cuánto porque nos hagas una lectura privada? O sea, ¿puedo dar tu número ahorita que terminamos la transmisión? Y pues que te lleguen muchos mensajes y a lo mejor puedes darles una sesión y pues ya, si como tú dices, eh, lo que cobras es lo que ellos sean su voluntad. Si su voluntad es muy pequeña, así de pequeños son. <risa> No, pero más bien, ahorita que terminemos, en, en el WhatsApp te doy mi, mi Facebook, Ajá. y más bien que me manden al Facebook, porque como yo doy clases y uso el, el eh, por Zoom, entonces sí. me conecto con el WhatsApp web, y entonces si me están manda y manda mensajes cuando doy clase porque doy clases hasta los sábados. Ok, ¿y qué, qué clases das? De inglés, soy profesora de inglés. Ah, con razón, mucho inglés, yo ya lo había notado. Había notado que decías tus palabritas en inglés, dije, esta muchacha es muy moderna. ¡Muchacha! ¡Ay, gracias que te tomas! <risa> Soy una bebé, por supuesto. Bueno, entonces este muchacho Lautaro es, Lautaro es muy apasionado en lo que hace. Algo eso más sí. que le puedas decir, ya vámonos rápido con las siguientes personas porque ya vamos a terminar. Pues sí, para que sea rápido, nada más eso. Eso nada más para rápido. Es muy apasionado en lo que hace, y se va a encontrar 100 pesos argentinos mañana, ¿no? Uh -huh. Muy bien, eso sí, es todo. No. <risa> ok, Chale New York, saludos, excelente. Lean su aura, por favor, a ver qué dice. No, porque yo sí te doy en el chat. Ah, caray, a ver, dice, este que, este me dijo algo feo, a ver, dice. Gra Ay. Dice: Gracias, Luna, esta es mi foto, muchas gracias, por decirme ni modo, la mía saldrá mal y todas me opacarán. Pinche Oxlack, ni me saludas en YouTube, ni me muestras ni por qué eres tío Oxlack. Y yo, hinche Oxlack, si fuera el primer chat, te pasas Ox Hinche tío Oxlack, domingo estás. No porque soy, te doy chat rojos. Ahí está, ahí está. Ahí está tu foto, tranquila. No vino ahí. la tierna y la mandaron a ella. Ahí está. A ver, ¿de ella o de él o de ambos? ¿De ella? En, en particular y al final el, el mensaje final entre ambos, algo que tenga que ver entre sus auras a ver primero ella entonces eh. ella es una persona sabes qué? veo esta foto que está como dibujada no es como una foto real no la ves que está como dibujada así ya está? son los filtros cómo te explico <risa> es que sabes que no voy a poder, si no es una foto, foto no, porque por eso ah. no, se me hacía raro. Porque dije, esto no es real, esto ¿qué pasa con esta obra que no se manifiesta. Ah, mm. bueno, entonces tiene que mandar una foto sin filtros. Sí, ah, muy bien. Pues ahí está. Entonces, sin filtros, chicos, por favor. Ahí todavía tienes espacio. Si me la mandas ahorita mismo, marca al 3345-248. Espera, me deja decirle que sin filtros. Espero, para que no diga. No, tú, si quieres, nos echamos hasta las 2, 3 de la mañana. Yo tengo chance. <risa> no digas eso, que van a seguir mandando fotos hasta de su papá. de sus... ¿Pero no. pero qué dices, sí, tú Pero yo no. <risa> <risa> no, no, sí, yo también. Yo sí también me quedo. Pero que den superchats, porque sin superchats, ¿Qué pasa? ¿Tú crees? Ahorita me fíjate, voy a. Fíjate, estamos tan en el cotorreo, tan en el. ¿Eh? Ya se les olvidó que soy bruja. Ándale, primero, primero, hinche bruja, este, sí. hace magia negra, y <risa> demoníaca, diabólica, ¿no? <risa> y ahorita, maestra Wicca, ¿me puedes decir? <risa> pues es que te digo, los brujos y brujas Wicca somos como cualquier persona, igual cotorreamos, igual. No sé, Ahí nada está. que ver con... Mira, ¿mejor salió esta foto? ¿Está mejor? Oye, sí. Ahí está. A ver, ella. No sé, pero me dio mucha risa la foto. <risa> Perdón. ¿Te dio risa pero esa la... foto? Sí, está muy curiosa. Entonces, a ver, ella... Ella, ella... Está dudosa de eso es, bueno, cuando fue esa foto, obviamente te estoy diciendo, ¿no? Dudas de la espiritualidad, no... Alguien como que le entrampó, que no es la persona que está ahí con ella, es supongo que alguien diferente, no sé si del pasado o del presente, pero la entramparon, la... ¿Cómo se le Le hicieron como una trampa, le... Le le jugaron mal Exacto, le jugaron chueco Exacto, le pusieron un 4, algo así y... ¿Cómo? Hay una canción que dice así ¿Le pusieron un 4? Ah, le pusieron un 4 Ah, ok <risa> Había una de <risa> okay. reggaeton vamos a estar serios <risa> Perdón, perdón, perdón ¿Qué perdón. pasó con eso? Perdón, perdón, perdón <risa> Es que entendí mal pues pero vamos. Ay, esa, esa América Manzano, me, me, me encanta, me encanta, me encanta esa cantantita. Ok. A ver, bueno, entonces le jugaron chueco. Ajá, entonces este... Pero espiritualmente como que ella confió en alguien, amigo, amiga, que no debería de haber confiado, y esa persona fue la que, o, o familia, no sé, pero estoy poniendo ejemplos, ¿no? Y, y, y este... Y le... Sí, es, está muy, sí, perdón, es que estoy viendo que algo se está moviendo en su energía, algo todavía sigue mal, no está recuperada su energía, tiene como hilitos, como que su, como que su fe en la humanidad pues se está perdiendo por esa cosa que le hicieron, ¿me explico? O sea, se desilusionó de quién, de la vida, de la sociedad, de los hombres, de todo eso está desilusionado está? no de los hombres no de los hombres de la vida de la sociedad de la gente de la gente en sí entonces es, tuvo mucha fe en algo o en alguien o en algunas personas porque pudieron ser varias también la tranzaron, le jugaron chueco le, le hicieron ver su suerte feo y su fe está desapareciendo pero no no tiene por qué ser así no no no, o sea, por una persona que te haya, haga haya hecho eso, no todas somos así. No pierdas tu fe, porque si no te vas a perder tú. Tu energía se va a ir y va a ser muy difícil que la recuperes. Él él tiene una energía como como te literal redonda. Ni más ni menos que lo necesario. O sea, no es exuberante en su energía. No es tampoco poquita cosa en su energía. No es que esté equilibrada, tiene lo justo. Él siente que tiene lo justo, ni más ni menos. Entonces, este está redondeada, está en un momento donde dice, "Aquí estoy bien, tengo lo justo, no quiero más, no quiero menos. Este es mi momento para estar aquí con lo justo." Disculpa que lo diga y que lo exprese así, pero hasta es cierto mo modo conformista. ¿Me explico? Que no tiene nada de malo, sí, pero ahí no veo si haya venido de una etapa de una racha mala. Eh, lo que tiene es que como que halló su nicho, pues, su zona de confort, ahí sí. Entonces, aquí estoy bien, ni más ni menos. Muy bien. Punto medio. Y Muy pero bien. la relación entre los dos, híjole, él es él está tratando de conectar, pero no va a poder conectar porque ella ahorita está en una situación que no, no. Como que está, eso de que está perdiendo la fe en la gente, en el mundo, en la vida, ni te va a hacer que. ahorita, o sea, sí veo que estás tratando de conectar con ella, pero dale su espacio, porque si no, nada más la vas a fastidiar y, y a fastidiar en todos los sentidos, o sea, le vas a arruinar la energía que tiene, que está como viendo si la recupero o no, como viendo si vuelve a creer en la gente o no, está padre que quieras conectar con ella, como que le estás diciendo, oye, quiero conectar conmigo no seas malita, dame chance dale espacio dale espacio, o sea, si ella te dice, ay no, es que ahorita no bueno, ahorita no, listo hay que, hay que que no, que no siempre debe de ser así, ¿verdad? De, de darle su espacio ajá voy a buscar ese 5403 que me mandó Superchat. Porque pues claro, son los que mantienen el programa, los de los superchats. Por supuesto, ellos van primero. 5404, <risa> vamos a ver, 5403. Eh, 50... Utala. A ver, 5404, mándame otra vez un, un mensajito algo así para encontrarte porque en serio, son muchísimos. ¿Ya estás viendo cuántos? Sí. Ponle, mandé mi foto. Soy el del superchat. Soy el 5404. A ver, vamos a ver. 5403, qué tonto soy. 5403. <ríe> <ríe> ahí está, yo es? también. Ahí está, 5403. Ahí está. Hola, también soy moreno. Pues yo también, no es para presumirlo. A ver, ¿qué te dice mi aura? Acabo de entrar al directo a ver si salgo. ¿Se puede saber si me han hecho algo o solo...? son mujeres, jaja, no se acabó, estoy detenido yo sí si le entro, jaja, soy Miguel, te mando mi foto, mi aura, por favor, soy Miguel, te mandé sí. 20 pesos, ahí está ahí está Miguel. Sí, ya, ya, va, ya va, ya va uy, qué desesperado <risa> este, manden superchats para que les leamos el aura ahí está, <risa> ahí está el superchat de, de Iván, gracias sí, sí, Iván, a ver, vamos a ver sí, es de, de Iván, hay. burro, la deja ponerle un canto del ángel Gracias, Iván, por esos 100 pesotes de superchat, gracias, mi hermano, gracias, ahí está. Esta persona tiene Laura como, pla... o sea, apenas se está abriendo, él es, o bueno, no sé si fue por el motivo de la foto, este, pero como que se está abriendo, como que, se está viendo como florecita del campo ¿no? caray si va a salir del closet no a lo que me refiero no a lo que me refiero es que este él sí tenía la energía igual cerrada quebrada mal y se ve que apenas está volviendo a a, a abrir a la gente a mostrarse tal cual es como que entendió que esconderse a huir no llevaba nada y él sí apenas está abriendo a la gente yo veo que tiene ganas de, de ser más de ir más allá está logrando empezar a brillar otra vez su sí sí sigue así vas bien sí vas a brillar estás sí está saliendo esa energía de brillo está saliendo muy bonita listo algo, otro algo profesionalmente lo ves en algo profesionalmente se levanta este es que eso es lo que te digo, es en general la energía del momento, es uh -huh. decir, si se está abriendo y si sigue brillando, siendo como es, sí, pues sí, sí va a ser lo que sea en cualquier área de su vida. Ok, entonces que siga por el camino que ha elegido. Déjame sigue por el a... camino del bien, hijo. No, no es cierto. <risas> a Viv González y a Viv González y a... A, a, a Viv González y, y, y, y Iván Gurrola dice que su aura que mandó 100 pesos o ya ah, lo leímos. Exactamente, Iván. ¿Dónde, dónde dice eso? Aquí ¿Dónde? en el superchat amarillo. Ah, sí, pero no, no me aparece aquí que que sea Iván. O sea, escriban, soy soy yo superchat. Soy Iván. <risa> ah, ya, ya, ya salió, ya salió, ya salió. Entonces, a ver, vamos a ver, Iván, o quién era esta Viv González también. Viv González y Fabián Mejía ¿dónde estás Fabián? Viv aquí está, aquí está Viv el que sigue es eh, Fabián Fabián escríbeme soy Fabián ahí está Viv González ahí está ¿de quién? ¿de ella o de él? El... De, ella, de ella a ver espérame tantito es que ya me cansé <risa> ah, sí, sí me sí, canso Claro, claro, pues el poder también te, te están chupando la energía. No, no, nadie me le Uy, no. <risa> nadie me la chupa. Y vas a decir. <risa> <risa> <risa> Hazme la buena, Okay, sea... <risa> <risa> Ok. Ok, bueno, vas con Liz González. La energía, la energía. Dale. <ríe> okay Espera. <ríe> Yo me muero de risa de eso. Ya. Ajá. Ella está vibrando, ella vibra con el momento. No no Ay, cómo te no. Explico? No. No. Pues no. Este, no a lo que me refiero que no ve no espera más allá de lo del futuro ella está con el momento está muy centrada está en mi aquí en mi ahora se me figura por lo que estoy viendo tuvo una lección tuvo una lección este de aprendizaje muy fuerte, como que era diferente de cómo es ahora, me refiero a que algo la centró, algo le dijo, o sea, no, entiende, tienes que vivir el aquí y el ahora, ni el pasado ni el futuro, es aquí y el ahora y vas a estar más tranquila. Se me figura que es eso, se angustiaba mucho, no sé si por el pasado o por el futuro, pero ahora está más centrada, está en el aquí y el ahora. Me vibra mucho, mucho esa situación de que alguien... Alguien me la endulzó, como que ella no quería entender, o sea, le hicieron un trabajo, un hechizo de endulzamiento. Uh, era muy enojona, muy tenía muchos arranques, era muy diferente de cómo es ahora. No sé por qué estoy viendo mucho azúcar, o sea, me hace que sí me la endulzaron. Y alguien le hizo ese trabajo de, de hechicería del, del endulzamiento para que el, cambiara su carácter. Que no tiene lugar. nada de malo, pero si, ya, si ella no quiere hay modo de deshacer, o si sí. está tranquila, no es problema, el pero voz. que me digas si, si es cierto, porque a lo mejor está... Re, y está González, bien González, sí, mándanos un mensajito, si está atinando nuestra maestra Wicca, oye, el lugar donde vive, este, ¿ves algo sobre el lugar donde viva? ¿Algo como está bien, está mal, se va a cambiar, va a mantenerse ahí, eh, algo... Con Yo veo que ahorita... Fíjate, ahorita que me lo dices, no lo había pensado. Ahorita, si ese es el contexto... Es que yo también que, soy maestro Wico, nada más que... Si ese <risa> es el contexto, a mí se me hace que no le gustaba estar donde está y quería irse y alguien le hizo un trabajo de endulzamiento para que se quedara. Oh, ella quería mudarse y al parecer... Si, es, si ese es el contexto, que me es? lo pones así por el trabajo que yo veo de endulzamiento y porque ella está vibrando en el presente o sea, es ahorita no ves el pasado, no ves el futuro, porque se me hace que a lo mejor veía futuro, el futuro no es aquí, el futuro no es este lugar, esta área, esta zona, y alguien le hizo un trabajo para que lo aceptara, por eso está viviendo el aquí y el ahora. Ok, ok, vamos a pasar a... mire, tengo a... Um... Ya nada más son tres, estoy viendo, aquí fue esta... América. pero al de 100 pesos me preocupa que no aparece su foto exactamente, que... aquí está América, Isaac que está en pantalla y está Iván, América, Iván e Isaac solamente que debo encontrarlos en el chat pónganme qué número, qué números son al final qué teléfono es su número y cuáles son los cuatro dígitos finales para que los puedan encontrar América y, e Iván por favor, América Iván pongan ¿Qué números son los cuatro últimos? América e Iván, por favor, porque no quiero que se me vayan, América. Sí, te, sí, América, pero mándame cuáles son los cuatro últimos números de tu teléfono, porque ya son muchos, eh, y no se preocupen los demás. Yo creo que si este Luna Wicca acepta, podremos hacer una segunda emisión y, y poder checar con algunos otros para que no se queden así, pues, como tristes, porque. A mí me preocupan los del superchat que mandaron superchat para... Mira, ahí está Iván, dice yo no tengo WhatsApp, si pueden decirme así que bien, si no entiendo, o sea con esa foto que tiene ahí en el en el en la, aquí en el, en el comentario Ah, sí, ya vi, ya vi, ya vi A ver Sí, si sí puedo, puedo sí puedo, sí puedo, sí puedo Ok Ay, jolé Yo veo, según, según noto, este está, está centrándose, está abriéndose, como que está interiorizándose, como que se está empezando a conocer él mismo, como que está descubriendo facetas de él que él no conocía de él mismo, de su personalidad y de su energía y esté diciendo, ¡órale!, no sabía que yo mismo era así, como que se dijo a, a mí mismo, ¡mí mismo somos así, qué padre! <risa> este Pero bien, o sea, está empezando en una etapa de descubrirse a sí mismo, eh, con capacidades, emociones y energía que no sabía que tenía, y está padre, eh, sí, Va bien, va bien, porque es que yo veo mucho naranja, pero naranja como que va hacia adentro en vez de hacia afuera, que es como yo soy así y aquí estoy y nadie me va a hacer cambiar. Era al contrario, va hacia adentro porque eso quiere decir que está interiorizándose. Y, y eso está padre porque hay que recordar que la energía, que manif para manifestar la energía, no hay nada externo que nos ayude a manifestar la manifestación viene de adentro, entonces esa introspección que está haciendo él de sí mismo está padre, porque le va a ayudar a evolucionar energéticamente, que yo creo que es lo que le hacía falta, evolucionar, hasta que alguien, se me figura como que alguien le dijo, pues es que conócete a ti mismo, pues es que, ¿no? Este Ve bien quién eres, este ve lo que eres, o algo así le dijeron, y realmente lo está haciendo, porque además veo que es una persona flexible, que sigue consejos si él ve que son bien intencionados. Entonces, como que siento que alguien le dio ese consejo y lo siguió y está conociéndose a sí mismo. Ya. <ríe> está bueno. muy chiquita la foto, no veo más. Sí, está muy chiquita. Ya tenemos aquí a América, que estaba pidiendo que su foto, ahí está también de superchat. Ahí está América. Que se ve chiquita, eh, América. Me callo bien, simpática la muñeca. A ver, este... Ella, ella tiene la energía muy bien colocada. Ella tiene la... Está... Su energía está centrada, se está centrando, está... Aprendiendo, ¿cómo te diría? A colocarse. A eso me refiero, que no nada más es que tiene la energía, sino ya aprendió a, a encajar, ¿me explico? En donde debe de ser, o sea, en su mundo, en ella misma. Entonces, se está, está colocada está centrada y eso es muy bonito, porque cuando ya te conociste a ti mismo o a ti misma y entiendes cómo funcionas, entonces encuentras tu lugar de ti misma. Entonces no importa qué lugar ocupes en el mundo, si tú te sientes colocada y centrada a ti misma, vas a estar bien en cualquier lugar. No importa qué. Y si no estás bien en un lugar, lo sientes más rápido para alejarte y que no te dañen. Y eso está padre. ¿Ves algo sobre su escuela? Es que eso, como que ya está centrada, ya está colocada y le va a ir mejor ahora en todo tipo de relaciones, y si no, ella se va a dar cuenta que ese tipo de relación no es para ella y se va a alejar más fácil. O sea, se va a tener más desapego de las cosas que no le convienen, que no le van, y, y este, y como ya está centrada, ya está colocada, ya se conoció, ya va a saber de qué forma le va a resultar más fácil todo. Para las materias, para las calificaciones, para lo que sea, por, por decir. ¿Qué color es su aura? Es azul, pero es un azul muy... Es brillante sin ser chillón y no es un azul espiritual, es un azul de... de... Ay, o sea, de alivio. Como el azul del superchat que está ahí, okay. el de abajito, el de abajito. ¿Sí? Es, es ese azul de alivio, de... ¡Ay, qué rico! ¿No? Como cuando tomas una pastilla de mentol y te refresca la garganta, ¿cómo ah, se dice, okay. ¡Ay, qué rico! Así, ah, ese, okay. eso. Ya. Como trato de pasar las experiencias, a sensaciones, está increíble. Solo quedan dos, este, ya, Luna Wicca, solamente dos personas, que es Isaac, que había hecho el superchat, y también Fabián. Perfecto. Ya, nos, ya con estos dos por el día de hoy. Aquí está Va. Isaac. Um, yo veo que esta persona Tiene burbujas Está muy raro ¿Burbujas? Como si tuviera espuma en su aura Como rabia No Como que se está limpiando a sí mismo <ríe> Que está muy raro eso Nunca había visto eso Veo burbujitas, veo brillitos Veo Como que él sintió Espera, intuyo que él sintió que algo no estuvo bien en su vida y empezó a limpiarse él mismo. O sea, en vez de pedir ayuda, se sintió, y es de hecho autosuficiente, dice, ah, yo arreglo esto, no hay bronca, y está limpiando su energía, está tratando de curarse, de sanarse, de limpiarse, todo el mismo. Pero está apenas en ese proceso. Eh, Bien, cuando termine este proceso, yo creo que va a brillar como nunca. Yo veo, es, saltan chispitas en esas burbujitas, que veo que él, él como que él piensa, ahorita que termine este proceso de limpiarme, de, de volverme a arreglar yo mismo, híjole, voy a hacer otro, y, y, y esa es la energía que transmite, me explico. Sí va a brillar, por supuesto, si sí, eso es lo que cree y eso es lo que quiere, eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a manifestar y así va a ser. Y eso espero que sea, así sea. ¿Este chico se ve que tenga novia? No, es que veo que está en un proceso de limpiarse, de sanarse, de arreglarse, De no veo más que brillitos, o sea, cuando termine ese proceso en el que está, va a brillar y seguramente va a traer a gente. Y si ya tiene una pareja, está como que dame chance, estoy en este proceso eh, y ahorita que acabe vas a ver que nos va a ir muy bien a los dos, si ese es el caso si no, cuando termine, híjole como moscas a la miel se le van a pegar las chavas, ¿sí? Sí, seguro o pero a sí me encanta porque él es bien autosuficiente o sea, él no necesita de nadie, él se va hasta a sí mismo, es independiente, es autosuficiente y está padre ser así también o sea, es trabajador es trabajador, es este él arregla los problemas, trata siempre de arreglar primero los problemas él solo, pero no es si yo no puedo, nadie puede, si no puede, va a pedir ayuda, por supuesto, pero ahorita está en ese proceso de como un car wash. Sí, muy bien. Este, así está. Perfecto, vamos por la última persona que era Fabián, 7756, su teléfono, 7756, vamos a ver dónde está Fabián, 7756, eh, aquí ahí está, está. Bien. Eh, a todos los demás, bueno, ahorita, ahorita les digo a todos los demás, uh -huh. ahí está Fabián, ahí está Fabián. Ah, Fabián. Fabián lo veo como que es una persona que quiere brillar, tiene ganas de brillar, pero no se decide, no, no sabe ni cómo hacerle, eh, porque veo que dentro de él hay mucho brillo, hay mucho, muchas ganas de, ¿cómo te explico?, de ser protagonista, de, de, de, véanme, aquí estoy y brillo, nótenme, pero no sabe ni cómo. Entonces, este... Está, es una persona que ahorita está en un momento muy indeciso por eso, o sea, no sabe cómo hacerle para que lo noten, para que... Supongamos en el trabajo, él hace las cosas muy bien, pero nadie se da cuenta que él es el que le hace las cosas bien y alguien más se para el cuello por él, saludan con sombrero ajeno y es su sombrero. Entonces no sabe cómo hacer para que lo reconozcan. Por decir un ejemplo, ¿no? En el trabajo, en una relación igual... Si todo va bonito en la relación, su pareja es la que dice, es que va bien las cosas. O sea, no, lo, no que lo diga, lo demuestra, ¿no? Es la relación de entre dos. O sea, yo también pongo de mi parte y las cosas van bien porque yo también cedo. Pero no es cierto, las cosas van bien porque él se esfuerza en que vayan bien. Pero no encuentra el modo de que se lo reconozcan. Eso es lo que veo. ¿Algún y, consejo que le quieras dar? Sí, si mi consejo es no seas como dudoso de que te reconozcan. Tú haz las cosas bien, tú sigues brillando y vas a ver que en un futuro te lo van a reconocer. O sea, tú deja de preocuparte, no tengas dudas de tu trabajo, no tengas dudas de por qué no te lo reconocen o de por qué no te voltean a ver. Tú haz lo que haces, que si te apasionas por lo que haces, si lo haces con pasión, eso, eso se va a notar. Tarde o trabajo lo van a notar. Tarde o trabajo, tarde o temprano lo van a notar. O sea, por ejemplo, ahorita está ahí en el gimnasio. Uh -huh. eh, el, el consejo es de que pues le tiene que chingar al gimnasio, ¿no? <risa> sí, que se ponga bien Power para que ya esté, sí, claro, para que lo vean. <risa> ok, bueno, había una más, pero era una broma según. este ¿Hay, hay algún super chat más de quién es? América, viva Ox, viva Luna Huica, vivan todos en el chat, gracias a América Manzano, que le leíste Laura. Ajá. Entonces, mira, aquí hay muchas otras personas, ya la verdad, ya también te noto cansada, ya han pasado mucho, este, mucho tiempo también, hay mucha gente que quiere que leas su aura, y yo digo, los quiero mucho, y ojalá, si fuera por mí, que, que los leyera todos, pero pues la invitada también, su energía, no crean, eh. O sea, sí, eh, tiene mucha que vemos que también su obra es bonita y todo, pero también hay que dejarla descansar. Luna Huica, ¿crees que en otra ocasión si, quizá la semana que viene eh, como jueves o viernes, podrías estar nuevamente con nosotros y podemos hacer la misma dinámica eh, igual con algunas personas? Un jueves pero más tardecito, quizá a las nueve y media porque yo termino de dar clases a las nueve la cosa es que ahorita como fue evaluación, fue examen, digamos, uh -huh. pues no me conecté a clases, pero yo termino mi clase a las 10 que 9, pero, este, pero en realidad 9 y 10, 9 y cuarto. Bueno, entonces, si quieres, este sí, como 9.40 para que tengas un lapso ahí por si quieres cenar. Un jueves, algo, ¿sí? un, un jueves, jueves 9.40. Uh -huh. Lo dejamos mientras pendiente para el próximo jueves 9.40, por si no sale alguna otra cosa, si no sucede algo contigo, conmigo, etcétera sería el próximo jueves a 9.40 aproximadamente, va, va va va, dale pues, entonces te agradezco mucho, la verdad me, me agradó mucho tu, tu presencia, eh, la entrevista estuvo súper bien, se nota que tienes tus años conociendo el, pues todo esto que has estudiado sobre los Wiccas y en tu rama, también nos hiciste pasar un muy buen momento hablándonos sobre nuestras auras, eh, caes súper bien seguramente debes de tener muchos amigos y mucha gente que te quiere aquí te queremos una vez más y sola, mi pregunta la mía es desde cuándo estás viendo las transmisiones y desde cuándo estás en el chat echando relajo eh, te acuerdas cuando empezaste a pasar de los muñequitos que se movían en la televisión cosas raras que pasaban en la televisión hace años años años uy seguro sí si Hace cuando muchos... empezaba cuando empezabas casi desde entonces te sigo ¿En serio tanto tiempo? Sí. Wow. Te agradezco mucha, mucho, Luna Wicca. ¿Y por qué nunca habías como comentado? Pues sí comento, pero como pasan muy rápido los comments, casi nunca me has leído. Ah, mira, pues... Y hablaste, es tu primera... La primera vez que llamaste fue esta. Sí, cuando leí el... El largo, largo, largo poema del cuervo. Ya me acordé. ¿Cuál es la del poema del cuervo? Ah, ya me acordé. A ahorita, ahorita, maestra Huica, por favor, mi hora y ese día. Ya sientes de señora. Sí. Haz como que se te va la llamada. Sí, ya cuélgale. Era un poema, no todo el libro. Sí, ya, no, pero pues yo sé que es puro cotorreo, yo sé que es puro cotorreo. Sí, pues así se las gastan aquí, ya sabes que es, que es cotorreo, no te vayas a sentir mal. El, el próximo no. jueves, a ver si puedes leer el aura de, de la foto de Melissa. A ver, a ver qué tal en ella, ¿no? A ver si no aparece el desamarre que hicimos ahí. Sí, porque sí, sí hubo un desamarre, mira, ahorita ella está en Cancún y este y cubo pues se quedó en allá en donde vive Melisa entonces yo creo que tu amarre super funcionó desamarre desamarre desamarre Ajá. te agradecemos todos por la misión suicida que te aventaste Ajá. gracias pues creo que has, has convencido a muchos has eh, te, todos muchos muchos eh, les agradaste y pues gracias por estar esta noche acá nos vemos el próximo jueves, gracias a toda la gente que estuvo en la transmisión, algo más que quieras decir en esta primera intervención amor y luz para todos amor y luz, amor y luz para todos, gracias gracias, los quiero mucho, descansen gente en YouNow, en Youtube, en Facebook en Twitch, Bye. gracias por esta noche gracias a la invitada y espero que tengan una bonita noche también, nos vemos mañana, mañana nuevo video en el canal y el... ay uy Mensaje súper importante, no puede ser. Uy, no, les tengo una noticia increíble, no me la van a creer. Mañana tenemos una invitada. No les voy a decir quién es, pero me cae, me cae que se van a ir de espaldas. No, no es por, porque tú Wicca también lo vas a disfrutar. O sea, no es por decir, es mejor que Luna Wicca. No, en lo absoluto, no tiene nada que ver. No hay relación y ni, ni siquiera se podríamos comparar. Oye, eh, cuando vengas, invítame a hacer una exploración, eso es algo que siempre he querido hacer. ¿A dónde? ¿A Ciudad de México? Ajá. Este, Sí, pues hay que hacer como un campamentito, ¿sabes? Yo, vamos a hacer un campamento, a ver cuántos sí si se avientan y lo hacemos en un lugar donde supuestamente aparecen duendes, se llama incluso el Bosque de los Duendes. Va, va, va, va. va. va vamos a reunir a gente y vamos a ir, a. a, a <risa> voy a hablar con mi amigo este, Moret, él hace los campamentos, y entonces podemos ver que hagamos un campamento ya en, en mayo, mayo más o menos, en, ma, en mayo, en junio, en junio podría estar bien. Ándale, que son las vacaciones de verano. Ándale, en junio hacemos el campamento, entonces, ahí queda. Pero mañana, gente, no se lo vayan a perder, todos los que estuvieron hoy aquí, las 500 personas que estuvieron aquí, mañana no se lo pueden perder, me cae que si se lo pierden, estarían, se van a arrepentir, de estaría no mal, de, estaría a... mal de su cerebrito. Claro, mañana, mañana no les puedo decir quién es, pero neta, que cuando la vean, ¿Y eso? wow, cuando la vean, no lo van a poder creer, no lo, o sea, chisme, no chismecito, chismesote. Ay, creo que ya sé quién es. Chismesote, ¿en serio? Luna que ¿tienes poderes? Creo que sí, por wow. <risa> lo que estás diciendo chismesote chismesote pero, dijiste una invitada a ¿Sí? una invitada claro claro así que mañana neta no me lo van a creer no lo van a poder creer ustedes va a ser algo irrepetible así que mañana yo les aconsejo que a las nueve de la noche se conecten porque mañana alguien que que no se lo imaginan pero que está muy cerca de estas transmisiones, está muy cerca, de hecho pegada, junto, siempre ha estado ahí, pero ustedes no se han dado cuenta, y mañana se van a sorprender, en serio, si sí la conocen, o saben de su existencia, todos, todos aquí saben de su existencia, y no es una youtuber famosa, ni mucho menos, ni gamer, ni nada, nada de eso, así que mañana nos vemos gente, gracias Luna Wicca, un abrazote, gracias. y te, te voy a mandar un mensaje en WhatsApp, ¿sale? Vale. Dale, bye, que estén bien todos, hasta bye. mañana. gracias a todos. Bye. Bye.